¿Qué tal gente? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de la Cuatri Fuerza. ¡Yeah! Yeah. de Power.cl donde hablamos y comentamos de las noticias de videojuegos de la semana. Soy Snow. Junto a mí me acompañan Tenecan y Metaru. ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien, bien, todo bien, bien, bien pulenta. Pulen, Como día esperando? lunes. Ah, no, hoy día es miércoles. ¿verdad? Sí, hoy día es miércoles. No. Sí, es, es lunes. <risa> es, es, lunes es, es lunes con sabor a miércoles. En algún lugar del mundo el lunes. Claro, porque el día lunes eh, con Tenecan y Sota estuvieron realizando una entrevista a los chicos de Justic. Sí. Donde ahí nos vamos a hablar comentando... más de eso más tarde, ¿no? Sí, vamos a comentar un poquito más de yeah. eso más tarde, eh, aprovechando un poco de lo que fue y la actividad que tuvo, bastante entretenida Y próximamente vamos a estar subiendo ese videito a YouTube. Bacán. Eso. Eh, esta semana estuvo bastante, bastante movida porque desde hoy y creo que hasta el fin de semana, incluido el lunes, hasta el domingo, domingo, o el menos el domingo, se estará realizando lo, la Tokyo Game Show. Sí. Eh, y eh, aparte de que hay, hay delegación nacional que está yendo, ¿Sí? mucho éxito sí, para sí. estos días. Eh, por parte de la empresa, estuvieron toda esta semana moviéndose con conferencias. Creo que hubo más conferencias que en FestiGames. <risa> y... Eh, no sé si allá sí. arreglarán Takis. ¿o? Ya, claro. ah. Y eh, estuvo, eh, igual estuvo un poco más movido que la Gamescom Sí. ¿Sí? Por lo menos Está por parte bien, de los japoneses, bien, sí. que eh, es como el evento más grande de, de, de Asia para... Para anuncios de videojuegos O sea, sí. Sí, o sea, más que, más que nada porque ya partió desde un día antes con el direct, con el anuncio Y bueno, igual se sienta como que hay más movimiento porque igual no hay como A diferencia de Gamescom, no hay una noche de apertura Donde se hacen todos los anuncios públicos Claro. Y donde se trata de concentrar todo por Acá en Japón, claro. cada compañía va a tener su propio anuncio No hay algo centralizado, por decirlo así mm. Sí, uh -huh. y de todas formas igual varias empresas se subieron, están en anuncios porque aparte por estas fechas son como el, el mid-year fiscal y tienen que uh -huh. ir justificando ciertos movimientos. Así que igual como que hay varios anuncios como que ya esto se viene para el resto del año fiscal o por uh -huh. lo menos claro. estas son nuestras intenciones y esto es lo que se viene. Así que por ese sentido eh, estuvimos bastante abarrotados y vamos a tratar de resumir lo más posible todo lo anuncio realizado junto con algunas noticias que estuvieron ocurriendo. Correcto. Así que partamos contigo, Tenecan, dado que estamos un poco ya poco apretadito de tiempo. Vamos a partir entonces con lo que fue el Nintendo Direct de ayer, de hecho, fue ayer sí. mismo, en la mañanita. Hubo un montón... Un montón de anuncios, un montón de anuncios aquí, así que vamos a pasar rápidamente Partimos con Fire Emblem Engage, el despertar del dragón caído, que es un nombre en español es un poco más extraño de decir Pero bueno, este juego está anunciado para el 20 de enero del 2023 Viene con edición especial, viene con todo Y bueno, aparte vimos un par de memes Porque los personajes como que vienen con el pelo Rojo, mitad rojo, mitad azul Y había gente que decía que era Venían con el pelo Sonic Knuckles Y le ponían Sonic y Knuckles aquí <risa> Era muy chistoso Era muy chistoso, no sé si vieron esos memes Pero está bueno, se ve, se ve cool Se ve muy cool bueno, Así, así Fire tenemos Emblem. Fire Emblem streamer Sí Igual Fire Emblem eh, ya Este ya es el... Segundo título que sale para la Switch? ¿De Fire Emblem? Sí, porque sí. el primero fue el Three Houses, pudo, ¿no? El Three Houses, O sea, sí. de la línea principal, sí, porque están los. Estoy que mirar H Session. Sí, el también. Heroes. Claro. Sí, han salido varios títulos de Fire Emblem para la Switch. Es que, y... a, mí me, a mí me dio mucha risa porque yo me acordé que está en direct y fue como. Abrí el direct de Nintendo, lo primero que veo, Fire Emblem, fue Fire como sí, sí, Direc de Nintendo. Bueno, único, que... incluso, incluso dije, lo primero que lo único que falta es que después anuncien un Kirby. Claro. <risa> bueno, últimamente cada vez se vuelve más usual el tema de los bingos para los para los Nintendo Direct y para los State of Play y todo. Y el bingo es como al medio casi, es como anuncio de Fire Emblem, casi siempre. <risa> Mira. De hecho, por un momento pensé, wow, ¿de nuevo van a sacar otro juego de celular de Framble? No, un juego de, de Switch de Framble. es como, paren, por favor, ¿y hasta cuándo? Sí, el otro sí. juego todavía está ahí, todavía está tibio. Sí, pero bueno, yo, es que lo que pasa es que yo creo que mucha gente se comió los juegos de... Durante la pandemia. Sobre todo el Treehouse, el, el Animal Crossing, es como que la gente quedó ya chada de esos juegos. Entonces, como que igual está bueno refrescar un poco. Sí, de todas formas igual Fire Emblem ha tenido bastante éxito, no solamente en consolas sino que en móviles, sobre todo en móviles sí. con el gacha que tiene ahí, que actualmente creo que le genera la mayor cantidad de recaudación junto con el Mario Kart Tour. Ah, en efecto. Así sí, que sí. por lo mismo tiene una gran fanática y aparte de eso, Fire Emblem tiene actualmente como su propio departamento de desarrollo dentro de Nintendo. Entonces por lo mismo, como claro. que claro. andar hay, hay un Nintendo chiquito trabajando en puro Fire Emblem. Claro. Puede ser como Nintendo Direct de Fire Emblem, solo de Fire Emblem. Claro, Uf. como que es un Second Party dedicado a ello de, y por de lo the mismo Fire De Fire Emblem Company. Eh, claro. Claro. The Fire Emblem Company. Oye, bueno, y el segundo anuncio va, va, Aprovechando de hacer el, el hincapié en el número 2 Es que el It Takes Two, ganador de juego del año del año pasado, va a llegar por fin A Switch El 4 de noviembre eh, Además va a tener juego juego Viste que la gracia del juego Es jugarlo a dos y va, va a tener la posibilidad de, de conexión local Entre Switches Así que muy bacán el anuncio, este juego yo todavía no he tenido la, la oportunidad de jugarlo, pero la verdad es que se ve muy, muy, muy bacán. Sí, Mario han comentado de que es bastante entretenido y que claro, necesitas tener que jugar con alguien. Y por lo mismo, en, por lo menos para las consolas, tenía esta modalidad de que eh, te conectaba a internet, como a juntarte con alguien para poder jugar los capítulos. Mm. Era como necesario tener esa, esa partida o si no bueno, jugarlo local. Es como ese sistema que tenía la Nintendo DS ahora en la Switch Que tú no necesitáis tener juego Y te permite jugar como una versión Algo así Pero en este caso sí va a necesitar ambas versiones del título Para poder disfrutarlo Y, ah. y por lo menos mm. a nivel local Ya la Switch tiene dos controles Entonces como que igual está pensado el título para mm, Claro Sí, yo creo que es más que nada para la gente que tiene la Switch Lite Que viste que ahí no se puede sacarlo mm. Sí, va a tener bueno, como esa eh, conectividad online Sí. Bueno, y el tercer anuncio es uno que a mí por lo menos me llamó la atención porque es Project Zero, Mask of the Lunar, Lunar Eclipse Que esto, no sé, de, yo no, no cacho mucho esto, pero tengo entendido que es como un spin-off de Fatal Frame Ahí, Ahí no, este. no cacho tanto No, creo que porque este es, esta es una versión que salió para la Wii Ah ya, yeah, porque el personaje que es Ruka Mina, Minazuki, sí es un personaje que sale en Fatal Frame mm -hmm. Sale en el Fatal Frame 4 eso sí. Ya, eso sí lo sé Pero sí. este, este juego en, en su totalidad No sé si es un, exactamente un spin-off O si es como una pre-versión o... sí, sí, no, no sí, creo que son los sucesos previos Que había salido originalmente para la, la Wii Que no se localizó Por obvia razón Que no se volvió uh -huh. muy popular Y que aparte de eso le hicieron un remake Ah, ya, perfecto bueno, pasando al cuarto anuncio, el cuarto anuncio ya estamos empezando a hablar de los DLCs del Xenoblade Chronicles 3 Al que leí bastante bien, he visto caleta de gente jugar este juego Así que viene con varias, varias cositas y varios descargables y llegaría el 14 de octubre sí, Siguiendo ahí con... salió con oh, este, este nuevo personaje llamado Vino Sí y ese es bastante raro. Por <ríe> lo menos fue como, eh. <ríe> Qué raro. Sí, que... yo no soy muy ácido a los Xenoblade Chronicles, la verdad mm. tampoco. Pero bueno, para los fanáticos, pueden disfrutar un poquito más de los contenidos de, de DLC que ya están, por lo menos, en camino para cumplir lo, lo que habían dicho que eran hacer como tres etapas, si mal no me equivoco. Claro, mm. por, por sí. temporada, claro. Bueno, vienen varios otros anuncios también, eh, se mostró más del Tunic, ¿cierto? Ah, se el mostró... Tunic, sí. Se mostró un juego nuevo de Bob Esponja que se llama The Cosmic Shake, que saldría ¿Sí? a principios del 2023. Se mostró un juego de boxeo, como con el... el ¿Cómo que se llama? Con el... ¿Hokuto no qué? Sí, que es del The Feast of the North Star. Sí, se llama DLC, Es un DLC para ese juego. Que de hecho, ese juego tiene una versión demo gratuita en la Switch. Que es como el sí, Ruin Fit, pero solamente de Robox. Sí, se llama Fitbox. Sí, se ve muy te, cool. Te de la Fintech. risa. Sí, este fue. Es como, literalmente, el... si hubiera que ponerle un DLC a algo de este, era de. Este, de... De este para mí fue. fue uh, sí, este fue el momento Jabo para mí. <risa> Lo único muy, que falta es que sea un jambo. DLC sí. de Jojo. Sí, en uh. donde les dejo. Y eh, se mostró Oddballers, O Oddballers un party, un, party, un juego de, de fiesta, ¿cierto? De Ubisoft. Que también está anunciado para principios del 2023. Hmm. Bueno, se mostró más de esto que está anunciado que solo eran los remakes de los Front Mission: del 1, hmm. 2 y 3. No, solo <risa> 1 y 2. Sí, Solo mostró, uno y dos? Sí, se uno mostró. Y dos. Se mostró del 1, se mostró del 2 del que está en desarrollo. Y se mm -hmm. anunció de que el 3 iba a entrar en, en desarrollo. Ah, ya, perfecto. Oh. Ay, esa parte sabes que lo bloqueé en mi memoria. No sabía que no, no, no caché que había anunciado el 3 también. Sí, sí, lo anunciaron. De que está, mm -hmm. iban a empezar el desarrollo. Así que va a estar la trilogía completa en la Switch. Bueno, el primero saldría en noviembre, el segundo saldría el año que viene y anunciaron, como dice el pato, el remake del tercero y luego empezó lo que se conoce en eh, como el farm direct porque mucha gente alegó en las redes sociales de que habían mostrado muchos juegos como de Farming Simulator, pero bueno a los que les gusta, ¿cuál es el problema? el primero de estos que se mostró fue Story of, Story of Seasons A Wonderful Life que saldría el, en el verano el Harvest Moon que saldría en el verano del 2023 y que la gracia es que te podéis volver viejo, básicamente. Claro, como que podía hacer toda una vida en el juego, ¿o ¿no? Sí. Porque antiguamente no se podía, pero ahora, como avanzada la tecnología, ahora te podéis poner viejo y te veís viejo. Te ponías tan canoso. <risa> como avanzan las tecnologías. Sí, un simulador de yo ahora. <risa> yo ya. quería escapar de la realidad, pero la realidad es más rápida. Sí. <risa> ¿Qué más? El siguiente anuncio tenía que ver con Splatoon 3, que ya se lanzó, pero ahora se anunció eh, un festival dentro de Splatoon 3 que se llevaría a cabo entre el 24 y el, 23, del 24 y el 26 de septiembre. ¡Saluditos paleto! Sí. Eh, ¡Eh! El influencer no oficial de Splatoon en Chile. <risa> sí. Igual, bacán, Totalmente. que empiezan al tiro con el, los contenidos de, de los Splash Fest que son bastante populares en el Splatoon. Sí, son como el evento y de ahí, de ahí, ahí de contenido ad infinitum mm. para, por varios años, de hecho. De hecho, sí, bueno, igual, una de las gracias que ahora van a tener los Fest en el Splatoon 3 es que no están limitados por tiempo, entonces tú básicamente podías ir a un match privado y setear un Splatfest para jugarlo. Ah, buena. Bueno, continuamos con lo que fue mi anuncio personal favorito, obviamente, de todo el direct Que fue el Octopath Traveler 2. Por fin, obviamente, todo el mundo quería que saliera un Octopath Traveler 2. Más encima que han tenido trabajando a estos tipos con el Live Alive, con el remake del Dragon Quest, con un montón de otras cosas. Y eh, el Octopath Traveler 2 se ve muy. Bien, oy, oy, encima mostraron harto de, Natalia... de los personajes Dime Natalie no, no del, del triángulo de estrategia bu. Sí También existe Sí, lamentablemente Fue comido por el Elden Sí, fue comido por el Elden Y vayas a ver uno yo creo que no hicieron muchos esfuerzos de marketing tampoco con el trailer de Strategy. Y yo, yo, que creo, no que, yo creo que por lo mismo, como que cacharon de que se viniera el link, fue como, ah, ya, dejemos lo que pase nomás. Ya fue, ya era, ya era, fue. Ya ya fue. era cabro. Eh. Ya era cabro. Sí. Sí, totalmente. Pero y... bueno, parte de la gracia del, de los, del Octopus Traveler 1 y que se mostró fuertemente en este trailer son los personajes. No, sí. ocho personajes. Y acá mostraron ocho nuevos personajes que tomarían. Los mismos roles, en el sentido de que tendríamos las mismas clases, pero como con distintas, distintos approaches, como a cada uno de estos personajes. Por ejemplo, en el, el Octopus traveler 1, el guerrero es bastante más medieval, que no acuerdo cómo se llama en este momento. Pero aquí mostraron un guerrero que está mucho más inspirado en los samuráis, por ejemplo. Eh, hay y un claro, progreso en el son tiempo. variaciones. Claro, además hay, una, hay un progreso en el tiempo y se muestran como variaciones de los mismos roles. Entonces, sí, sí. como que... Eso es bastante interesante. Sí, se mostró... Lo... Sí, no, ahí lo otro que iba a complementar es que se agregó eh, mecánicas para día y noche. Entonces sí. van a tener interacción muy distinta dependiendo del, de la hora del juego que estés realizando la acción. Sí, a mí no, lo que no me lo... gustó personalmente mm -hmm. es que como que el, el apartado visual se, mantu se mantiene... Y sobre todo, por ejemplo, los combates, como que siguen jugando con los efectos de visuales por defecto de un real engine. Entonces, como que eso, eso que fue una de las cosas que menos me gustó del primero, se mantiene en este. Sí. Así no, que, claro. sí, ahí mmm, mejoras del motor no creo que hagan muchos. Yo creo que va a estar más visto cuando salga el Dragon Quest. Claro, sí, a, ser, a, a, a nivel de propuesta visual se mantiene lo mismo, y eso es muy extraño porque hasta cierto punto todos pensamos que el, el Triangle Strategy iba a ser la secuela de Octopath Traveler, sí. y esto literalmente no. dice, no, literalmente la secuela de Octopath Traveler va a ser Octopath Traveler 2. Sí, sí, sí pues. no, el Triangle Strategy tiene otra, otro aire, tiene otra modalidad también, y como que van a ser... Eh, otro, otra arista dentro de este HD 2D que, que está trabajando harto. Está Square. trabajando, sí. sí. Bueno, y una de las sorpresas del anuncio, además, es que esto va a estar disponible para Play 4, Play 5 y Steam en la misma fecha que se va a lanzar en Switch. Qué bueno. bueno. Eh, el Octopath Traveler 1 estuvo por mucho tiempo solo en eh, Switch. Sí. Y cuando se, se diversificó, llegó a Steam. Todavía no lo vemos en otras consolas. No. Muy posiblemente antes de la fecha liberen el Octopad 1 para PlayStation. Sí. Y, a, y aparte recuerden de que el Octopad también está para celulares. Entonces posiblemente también sé que hay contenido relacionado. Pero el que está para celulares es, un, es como una especie de spin-off es también. Es un gacha. Es un gacha. Sí. Eh, claro. Bueno. ¿Qué más? Eh, ¿Qué más, más? noticias, más noticias de Octopus Trailer, obviamente, apenas salgan. Este, eh, el siguiente anuncio también es un farming, una especie de farming simulator RPG con granjas y saldría el 20, el, en primavera del 2023 exclusivo de Switch y se llama fire farm Ya, es como ese, la gracia que tenía era que era multiplayer. Sí, sí. me parece que sí. Sí, por lo menos eso es lo que mostraba el trailer. Oh, se, ve, se ve lindo, se ve lindo. Pero todavía no hay mucha información al respecto. Como que fue anuncio. Mm. Muy teaser. Después eh, pasamos a Teat eh, nunca sabía cómo pronunciar esta cuestión, pero el te Tea rhythm. Sí. Que es yeah. este spin-off de Final Fantasy, que es una como un, como ¿Cómo decirlo? Es como el juego, juego de, de Taiko. Es un juego de ritmo de Final sí. Fantasy. ¿La música de Final Fantasy <risa> Gatos este fue, Ese fue negro Este Teatritum este Que se llama Final World Barline eh, Es además en conmemoración De los 35 años de Final Fantasy Viene con casi 400 Canciones de la franquicia Y además vendría con DLCs de Saga, de Nier Y de, de Octopus Traveler Y de Live Alive, con 90 canciones extra Sí, quedando como en 500 y tantas eh, este título eh, fue muy popular en la 3DS Entonces, sí. como que viene a coleccionar todo lo que se sacó ahí Incluido los DLC de ese juego En una edición, se podría decir, casi deluxe Y aparte le van a agregar aún más canciones eh, sí. Por mi parte, yo lo disfruté harto el de la 3DS Pero ya 400 y tantas canciones son como... Yo, sí. Yo creo que nadie tiene tantas canciones favoritas de Final Fantasy, a pesar de que hay como 15 de Final Fantasy en este momento. Lo, de los principales no, porque a esto se le suman los Tactics, se le suma el Tactics Advance, se le sí. suman los, los, los principales por dos, viste el 10-2, el 13-2, el 13-3. Ah, se me habían olvidado. Sí, no, so, todos los spin-offs que han salido, lo del Final, que el, el Crazy Score... El... -so hay uno de Play 4 también, que no me acuerdo cómo se llama, mm. que está ahí en el tráiler, que no, bueno, o sea, no sé, sí. pero y sí, aparte, de... hay de todo. No, hay y aparte de, de eso, el juego incluye remixes de algunos de los títulos, o sea, de algunos temas, sí. entonces ahí donde se van los casi 500 ahí, que ahí, tienen. Ahí está la plata. Sí, sí bueno, y aparte que piensa que, no sé, pues salen los Pixel Remaster y esa, esas bandas sonoras también van a caer a cabo. Las bandas oh. sonoras como rehechas de los juegos. O sea, esto va a ser como un 99 en uno, O sea, que vaya a escuchar sí. nueve veces el mismo tema, pero con distinto arreglo. Algo así. Sí. Bueno, está anunciado para el 16 de febrero del 2023. Igual me lo voy a comprar. <risa> <risa> <risa> en físico voy a estar ahí. Porque, insisto, yo tengo el de la 3DS y mm. me gustó bastante. El fan número sí. uno del... Eh, del juego de ritmo de Final Fantasy. ¡Wow! No puedo esperar a comprarme el mismo juego 2. Sí. Ahora con más canciones. Con todos los que no compré. Sí. Uh, bueno, el siguiente anuncio es el de Mario y Rabbits. Que yo creo que el Metal va a estar hablando un poquito más de eso porque también se mostró en la conferencia de Ubisoft, ¿no? Sí. O sea, ahí, sí. ahí lo vamos Spoiler. A un poquito más. Spoiler. Y seguro Ajá. el repartija. Y yo dije, voy a hablar de la conferencia de Ubisoft. ¿Qué es lo que hay en la conferencia de Ubisoft? Oh, fuck, ¿por qué se condiciono para esto? En fin. Pero bueno, está anunciado para este 20 de octubre. Sí, o sea, se viene el mes que viene. Sí. Después se mostró el Room Factory 3 Special o 3 Special, que es otro juego de granjas RPG, remaster del Room Factory 3 Special y que además. Eh, hay otra entrega en desarrollo Y saldría el año que viene El Rune Factory 4 Se viene, vieja claro. Ahí. ¿Se, Si hay que jugar un juego de granja Hay que jugar ese Me parece Ahí, Preferencias, Tení, y, preferencias no Por si acaso, ¿tení otro juego de granja? ¿Vienen más juegos de granja? Sí, sí. sí, no sé. sí vienen. Creo que sí de hecho, Cuéntame más Quiero saber que no, lo, la, que, la, lo que el, se el anunció Lo que se anunció luego de esto Fue uno de los bombazos De la, de la Direct también Que fueron los juegos de Nintendo 64 Para eh, el emulador De la Switch Bombazo. Se anunciaron Pilot Wing 64 Mario Barty 1 Mario Barty 2 Mario Barty 3 oh. Pokémon Stadium 1 oh. Pokémon Stadium 2 oh. Milo... 1080 Snowboarding, el bike 64 y el último que fue como casi anunciado aparte porque fue como este esto de un hit GoldenEye Golden 007 sí. Que también saldría en el Xbox Game Pass sí. sí, pero ese creo que no sale necesariamente por como emulado de 60 Bueno, en la, en la Switch, no sé si sea el caso, pero por lo menos en Xbox 64 está literalmente hecho de cero porque tiene... Eh, hay, hay, una, hay una hueá muy rara Porque en Nintendo 64 Va a salir con multiplayer online Y eh, En la Xbox 64 viene con eh, Resolución 4K Con 60 FPS Widescreen, etcétera Pero no tiene multiplayer online No, no o tiene o sea, multiplayer online Solamente va a ser exclusivo de la Switch sí, O sea, en ninguna de las dos versiones Se va a poder jugar online Porque el online de, de la Switch es como el hoyo <risa> <risa> Pero ¿verdad? Básicamente. Sí, sí. Lo que sí, eh, los que tienen eh, el juego, el Rare Replay, van a poder optar al Golden Eye gratis. Eso. Mm. Junto Correcto. con la gente que tiene Game Pass, que va a poder disfrutar el título. Y para la Xbox, creo, creo, creo, si mal no me equivoco, es la versión que estaban trabajando en la 360 y que se iba a lanzar, pero por temas con MGM no lo pudieron sacar. De hecho, en la Xbox está en Game Pass D1. Mm. Así que mm. yo no voy a decir cuál versión deberían conseguir si es que realmente quieren jugarla. Pero Encima, hace, un tiempo, hace un tiempo estuvimos hablando del GoldenEye porque alguien había hecho un, un mod de sí. algo. De Far como... Cry 6. Que lo adaptó. De Far Cry 6. Sí, que lo, que lo hizo, que hizo, recreó el GoldenEye dentro del Far Cry 6. Y lo, de, lo demandaron, ¿te acordás? Y lo bajaron y lo bajaron sí. y todo Literalmente la razón por la cual esto existe según los mismos desarrolladores Es porque ya literalmente salió del de infierno de licencias mm. Así, textual Hasta como, Al fin podemos liberarlo Gracias, leyes de copyright Sí, maravilloso Bueno Hubo varios otros anuncios, ah, entre paréntesis, los anuncios de, la, de los juegos que van a estar para la, el emulador de 64 de Switch Hay algunos que van a salir este año y hay algunos que van a salir el año que viene mm. Los que van a salir yeah. este año son el Pilot Wings, el Mario Party y el Mario Party 2 Y los que salen el año que viene son todos los demás básicamente Oye, y quería querían escuchar un chiste Diste sí. que la gente está alegando que salieron muchos juegos de granjeo en el en, la, en, sí. en, en, en, la, en el direct En la versión Hapo de esos juegos emulados va a estar el Harvest Moon <risa> yo, creo que mismo, yo, yo creo que por bueno, lo mismo no lo sacaron. <risa> <risa> Lol. Literalmente. Fue como, ah, muchas Va. granjas. Mejor dejemos Harvest Moon tranquilo. Mucha, muchas ver. granjas, muchas granjas. Sí, mm -hmm. Muchas granjas de nada. <risa> <risa> muchas granjas, Hablando de juegos de granja. Sí. Bueno, se anunciaron otros... Eh, que fueron como muy anuncios muy rápidos Entre ellos el varios Daylife Que es otro RPG de Square Enix Con más de 100 oficios el ¿Y, granjas? Factorio, que es... y Granjas El Factorio que es un juego de simulación De un planeta alienígena con granjas sí Y el IV Que para mí fue también Una tremenda sorpresa de la, del, del, del, del, digamos, del Direct Porque es un juego De culto De terror de, de, eh, de terror de rpg maker sí. y todo el mundo, de, el metarucacha en el mundo del desarrollo de videojuegos la gente mira el rpg maker a huevo así pero es que es como lo último que existe ya pero, pero es estos que juegos... es que es que este, este, este, este yo, wea, o sea más que por una sorpresa fue como conche tu madre salió en un directo lo van a hacer mierda weón, la gente, los caros chicos diciendo que chucha fue este juego buleado feo que sale. es que es un juego del 2012 que era gratuito sí. ¿Cachai? Como de toda esta onda, como el Off, el Yumeniki, todas estas cuestiones. Sí. Y que yo, yo personalmente, yo, yo no soy fan de los juegos de terror, no estoy como muy involucrado en eso. Pero, eh, le tengo respeto. ¿Cachai? el este juego tiene un prestigio. Tiene un prestigio, es un juego de terror. Pero es que el problema es que yo, yo soy súper honesto con esto. Es cierto que lo están sacando así, tal cual. Yo hubiera por lo menos tratado de meterle un poquito más de mano. ¿Cachai? Sí, es verdad. El problema es que este juego lo tiraron así durante la presentación y la puede parecer una mala broma comparada con todo lo que se estaba presentando, ¿cachai? Porque me decía, después de ese juego venía el Mario Strikers. Sí, bo. sí, puede que haya habido ahí una falta de, de, de criterio de, de repente en vez de haber hecho un port, poder hacer una actualización, una versión HD, una, versión una remasterización, alguna. quizá. Pero igual, en todo caso. Eh, este juego está ya disponible en PC Desde julio de este año Está en Steam Sí Ya. Pero el juego original en sí es Freeware Entonces literalmente podéis buscarlo por ahí y lo voy a poder jugar gratis Esto es como lo que se sí. hizo con, con Cape Story, básicamente Sí Pero bueno, es un juego que tiene, tiene, tiene su leyenda Así que igual es bacán que llegue a Switch Ahora, uh -huh. sí lo que se anunció, eh, como ya lo dijo Metaru a continuación de esto, fue el Mario Strikers Battle Dick Football, pero el DLC. El DLC que va a incluir a Pauline y a Diddy que se veía muy cool. Además el trailer estuvo muy bueno, y claro, como dice el Metaru de repente, en términos de gráficos, como que mostrar esto después de, de, de la IVA fue como... ¿Qué? ¿Qué o sea, que yo, yo siento que no había dónde ponerlo, pero lo pusieron y fue como ya, donde sea va a quedar así, sabe raro, así ponlo sí. donde sea. Mm -hmm. Correcto. Bueno, este DLC saldría en septiembre de este año. Nintendo completando los juegos. <risas> Nintendo completando los juegos, literalmente. Bueno, después en el espectro, digamos, más RPG también, que también Marta gente le que como que fue RPG Direct también. Se mostró el Atelier Raiza 3. Los Alchimus tuto. Of the end. La tutona, la tutona. La pot, Llegó a la potona 3 Ahora es personal Y está anunciado para el 24 de febrero Del 2023 Y bueno, después volvimos a los eh, Nintendos Nintendos, Nintendos el tal, Porque se mostró el DLC del Mario Kart 8 Deluxe adelantando dos circuitos del próximo DLC al día de los regalos de Mario Kart Tour y Jardín de Peach de Nintendo DS esto saldría en invierno de este año en eh, invierno en, en Norteamérica cuando solo verano en sí. el año Sí. correcto bueno, eh, también se mostró eh, el Nintendo Switch Sports que también vendría un DLC hablando de Nintendo completo de los juegos porque le van a agregar golf a este juego, y también saldría eh, en invierno del 2022 Tendría 21 circuitos de los juegos de Wii Sports y tendría un modo para 8 jugadores Bacán, bacán <ríe> Bueno, después hubo una de los anuncios... Me, no ¿eh? me estoy perdiendo ¿Por qué? Ustedes estoy, estoy dicen como, ah, y ahora nos haremos Wii Sports ¿eh? de Nintendo Sí, wow, pero eso es culpa, eso es culpa de Nintendo, no es culpa mía va a Después Por se, voluntad. se mostró, claro. se mostró el Pikmin 4 Este fue el, mo fue el momento, ya, ya, tata, saque su cuenta. No, y tuvieron que sacar a el Miyamoto, es decir, el, la película de Mario todavía existe. La estoy escribiendo, miren. Aquí está, aquí la estoy escribiendo, miren. En esta línea, Mario dice, ¡Wahoo! ¡Yee! Yeah. <risa> me imaginé que iba a salir con el script de la película y iba a decir, de. Claro. <risa> ¿Se acuerdan que existía una película de Mario? Yeah. Pikmin 4. <risa> sí. No, no, sí. no y, y lo más terrible es que el anuncio de Pikmin 4 venía de antemano mostrando el Pikmin Bloom, que es el juego de móviles. Sí. Y al parecer eh, eh, querían doxear a... <ríe> A Miyamoto porque se leía la ubicación de la ruta de donde él se encontraba, entonces como que. Miyamoto se desea a en cámara cosas? para que alguien recuerde que Pikmin Bloom existe. Mm. Yo me imagino que la, la. Yo la única persona que conozco que jugó ese juego fue la Fuani. Todavía lo sé. Sí, Grande, a ratos. la Fuani, la Fuani, se escuchó Bill grito en la distancia diciendo. Sí. ¡Uh! Sí. Influencer de Pikmin en Chile, sí, Igual que, que le tocó en el explosionario. <ríe> <ríe> Y, y claro, me explicó alguna mecánica de ¡Oh, esa mecánica no estaba en el juego original! Y yo, mmm... Genial. Bueno, <risa> Bacán que lo hayan no, arreglado. Yo, yo, yo te voy a estar súper honesto. Y salió Miyamoto y fue como ¡Ah, oh, qué wea, qué cagás se va a mandar ahora A que Star Fox 02! <risa> <risa> mm. Ahora sí es personal. <risa> ¡Ahora sí es personal! <risa> <risa> <risa> ¡Tienes más controles de movimiento, dicho! Claro, ahora tú eres <risa> la nave. Ahora tú tienes que salir físicamente caminando, corriendo. Claro. Te, te, vas, pasa el barrerol, tú que y, y te van a poner unos sensores que se van a salir 80 dólares que tú te los ponías. Y cada vez que la nave recibe daño, tú recibías ese daño en en, físicamente. Y, y, son, y son de cartón, ¿sí? encima, ¿viste? Como de sí, le... cartón. Así que lo claro, vas a claro, y lo tienes que juntar al refit. <risa> se vende por cepa. Se anunció Muy, en Pikmin pero, 4. 4. Se, anunció sí, se anunció en Pikmin 4 y del cual eh, se, fue simplemente un logo.png con alguna gráfica que perfectamente podría haber sido del Pikmin 1, así como, ah, lo remasterizamos. Ya, yeah, pero sí. lo que se supo después más adelante, porque obviamente no se anunció ahora, que la perspectiva a cambiar a que tú vas a jugar directamente con los Pikmin versus sí. eh, tener un personaje que lo esté controlando como Olimar o todo el que se tiene No, después se anunció, después se anunció el Just Dance 2023 para sorpresa uh! de absolutamente nadie. Ne Netflix Dance 2023. Correcto. Literalmente ahora va a ser un. Just Dance va a ser como Netflix. Eso sí, es lo que me dijo. Sí. sí, va a tener como este hub en el cual Tú tienes que crearte un avatar ahora. Y con ese avatar, vas a poder jugar los títulos. Vas o a las canciones. Va a ser algo distinto. Pero uno no. que jugó Just Dance 1 en la Wii. ¿Eh? Oye, ¿cómo, ¿cómo le han metido plata a Just Dance? Porque Just sí, Dance. Man. Pero todas las toda la canciones las bailadas la Slenderman. ¿Cachai? Una persona hace con el vuelto el pan cubierto con un morse blanco y ahora les podéis ver los ojos a los tipos, o como le metieron rotoscopia a la cuestión, ¿cachai? Pero sí, sí. claro, de verdad sí No, y aparte de eso el... ¿Cómo se llama? Eh, la modalidad online que tiene en un límite la suscripción lo mantiene aún mal el juego bueno, Yo pensé sinceramente que ya iban efectivamente a matar el sistema de, o sea, el modelo de sacar uno por año Poniéndole 2023. Mm. Que pero efectivamente. Aparentemente vamos a seguir teniendo. El mismo sistema de FIFA 23. FIFA 22. Sí. Donde es el mismo juego pero cambia el año. Sí, y Yo sí. creo que, que debe ser un acuerdo. Que tiene Ubisoft con la disquera. Que está obligado a sacar. Sí, yo creo eh, lo mismo. Ahí por ahí va el tema de la licencia mm. por un año. etcétera. Sí, Correcto. Bueno. Continuando otro RPG de granjas. El Hardestelas sí. también se anunció se me olvidó preguntar eh, para el 4 de Just, Dance, de ¿Just Dance tendrá Battle Pass? posiblemente <risa> tenga el, el Battle Pass <risa> y, y ahora tiene que, que, no que hacer el no. de Fortnite Just Dance así. Oh. Sí. no, y conste muchos de los temas que salen en Just Dance eh, son sacados inclusive de TikTok, entonces como que un, hace, se hace solo sí, la pega oh. y, tal, yeah. y tal como dice la Fori, cada vez con menos presupuesto para los comerciales porque el juego se vende tan bien solo no necesitáis más no Oye, claro, salió Har Harvey Volviendo a Harvestella, Se mostró el trailer y se anuncia Que va a ser exclusivo de Switch Y PC, saldría el 4 de noviembre Y ya hay disponible una demo Me pregunto de qué es <risa> De qué se trata Con ese nombre Sí, bueno, tiene una estética bastante Genshin, si me preguntan a mí, pero se ve bacán A mí me gusta Ejo. Se ve bonito eh, ya, ya han salido tanto trailers de Half-Stella que. Ya, que salga, ¿no? Sí, que salgan ¿no? Y hablando de que salga, ¿no? El siguiente anuncio fue Bayonetta 3, uh. que saldría este 28 de octubre. Se mostró mucho más, se mostró más de gameplay, más de peleas, así que. Bacán. Sí, igual. Es viendo el Bayonetta. Esperemos que corra. Sí, viendo el Bayonetta y después viendo la presentación de PlayStation que hubo del del Project Eve que ahí lo vamos a estar comentando eh, sí. oh. es, es oh. harta la diferencia y lo único que podemos decir es que Platinum Game se debe a Nintendo <ríe> lo único que puedo decir sí. oh, hermano, yo lo único que voy a decir es que no puedo esperar a que salga la versión de verdad no la demo <ríe> sí, porque sí. esto era literalmente un alfa ¿Cachai? <ríe> no sé si será el alfa o así es, ah, sí, título, finalmente Beta neta. Eh, espero, Beta que neta. <risa> espero que sea así. Espero que sea Yo sinceramente pienso que eh, mi, eh, Sega, habiendo votado este juego, man, le, le hizo un flaco favor a todo el resto de la gente porque que esta, mira esto y esto es, es terrible porque que este juego esté limitado a la Switch ahora al lanzamiento. No, no es tanto por un tema de que esté limitado a una sola consola como exclusivo, sino que es la mm. Switch, weón, es la peor consola mm. que existe en este momento. Es la última weón que tú querís para tener tu juego así, triple A, con gráficos bonitos y toda la weón. Sí, sí, pero, pero, pero, pero insisto, eh, en este caso, Nintendo fue el que decidió poner plata para que Platinum Games trabajara tanto el Bayonetta 2 como el Bayonetta 3. Así que... no, no, no, Oye, no, no y sí. me para que tú lo en otras cosas. Este, este, este juego va a seguir si, si quede, eh, siendo. ¿Cómo es que se llama? ¿Stream o, o es juego que corre en no, la Switch? Juego, juego, no es Cloud. Juego, juego. Ah, ya. No, o sea, los Cloud, cloud vienen versión. más adelante, tranquilo. Sí, sí. <risa> ¿Es, es otra empresa que le gusta sacar versiones Cloud. No, yo, espérate. Yo, yo, que... Que en el directo ahora creo que vienen los de Resident Evil. Sí, un poquito más adelante, un poquito más adelante, falta. Bueno, se anunció también el Master Detective Archive Raincode, que es un juego de los creadores de Ropa, que también en el mismo estilo de Danganropa es un juego que tiene que ver con investigación, pero si no me equivoco, este va a ser un poco más... como sobrenatural, con más fantasmas y cosas por el estilo. Sí, se veía que se mezcaban los Shishibukai, y... Sí, o sea, lo... sí pues también los lo, lo, lo... Sí, con los fantasmas, con... Mucho fenómeno paranormal y esperamos de que también salga una versión anime, porque usualmente con, cuando se saca un proyecto así, incluye un anime. Sí, pero bueno, esto está anunciado para primavera del 2023 y exclusiva temporal de Switch. Hmm. Temporal, así que bueno. Y hablando ahora sí lo que decía el Metaru, se anunció también Resident Evil Village Cloud Version para la Switch. Además, vendrían también eh, el Resident Evil 2 y el Resident Evil 3, todos como cloud version ¿Y para Y el 7. 2. Sí, el 7. No, que el 7 del Village. Bro. No, el, el 8 del 8. Village. Sí, el 8. Ah, verdad, verdad, verdad, verdad, verdad. El 8 del Village, el 7 y el 2 y el 3 remaster. Sí. sí, todo eso van a ser versiones cloud y creo que para el 8 ya está disponible una demo para saber si te corre. O sea, sí, sí. Eh, básicamente demo para saber si está, va, va, va a ser posible. De hecho, nosotros ahora en este momento en el stream estamos haciendo una versión una demostración en vivo de cómo jugar la versión de Resident Evil 8 a través de Twitch, hmm. es como básicamente <risa> la misma experiencia. Sí. Yo, yo tengo una pregunta, ¿la versión de Cloud, tú le podés bajar la calidad al stream? como para que te corra? No sé. No no, no sé. sé Nunca he probado un juego en versión cloud, pero Mira, dado los antecedentes. Muy posiblemente no, no. Y muy posiblemente los servidores No te tengan lag porque están muy lejos. No very sé. lejos, sí. Pero y no, bueno, para ir, matando, para ir matando ya la presentación de Nintendo, nos quedan poquitos anuncios. Uno de ellos, también bastante importante para mí, por, por lo menos, fue el. Crisis Core, que ya está confirmado para el 13 de diciembre el Crisis Core, además que está, mostraron bastante más gameplay de lo que se había mostrado antes y da luces de también de las partes de UI, de UX del videojuego, que dan cuenta de que está mucho más relacionado a eh, Final Fantasy VII Remake de lo que pensábamos así que lo más probable es que haya algo relacionado ahí, esto va a ser como lo más probable es que tenga alguna conexión con Final Fantasy VII Remake en términos de historia, en términos de gameplay todo. No es solamente como un remaster 1 a 1. Yo creo que le van a meter más cosas. Posiblemente lo estén alineando con el contenido que se está trabajando. Correcto. Mm. Bueno, se anunciaron también Sifu, que es un -em up de artes marciales que saldría en noviembre. Radiant Silvergun, que es un shooter de arcade que salió ayer mismo. Endless Dungeon, Adiós. un roguelike de acción. Y eh, bueno, Tales of Symphonia Remastered, también ahí en la tónica de los RPGs. Que es eh, un juego de, de Gamecube y de PlayStation 2. Que de, bueno, se remasterizó y que podríamos disfrutarlo en Switch a principios del 2023. Se anunciaron también juegos de Lego, Romancing Saga, Life is Strange Arcadia Bay. Disney Speedstorm, que también hubo una, un direct de Disney. Eh, durante la semana. Nueva temporada de Fall Guys. Eh, Kirby's Return to Dreamland Land Deluxe. <risa> un port de este juego que era de Wii. ¿Cierto? Que también saldría en febrero del 2023. Y, por último, lo que estaba todo el mundo esperando, el bombazo, realmente el bombazo, que fue... Me... El metro... No, no, no. El Me... Tears, Tears of the Kingdom. Que por fin le pusieron nombre, ya no es Breath of the Wild 2, esto es Cell de la of Zelda Tears of the Kingdom. Sí, eh. ¿Es una secuela? Hola. Sí, es... Eh. Está presenciado como secuela de Breath of the Wild Pero... Sigue siendo secuela, pero tiene un nombre distinto Sí, eh, igual ahí eh, Fue gracioso De que el streaming de la Nintendo Direct No fue emitido en el Reino Unido Y no se habían Correcto. aclarado los hechos Pero todo parece indicar De que se debía al título De, de este eh. juego el bueno, cual debido a las situaciones que ocurrieron Durante la última semana Se entiende Sí Sí, dado el contexto, como que prefirieron evitarse el, el papelón. Sí, ahora igual varios comentaron al respecto de que según lo que se mostró en el, el, esta el trailer del... Del of the Wild 2, el Tierra Santo Soto eh tiene mucho sentido de que hayan sacado antes el Skyward Sword, el remaster. Sí, tiene mucho de Skyward Sword. Sí, porque justamente tiene esta modalidad de que estaban en el cielo. Entonces como que, que quisiera darle un poco más de sentido a lo que estaban trabajando con el remaster del, del Skyward. Igual sigue siendo una un adaptación que no, no mucho esperaban. Pero está justificado. Sí, está justificado. Pero bueno, se ve muy bien. Y además tiene un poco de... Eh, me, me, me, me llamó la atención, y harta gente lo notó en Twitter también, que tiene una estética media mexicana el logo. Y le da un poco la... Las runas que están atrás, que se muestran Azteca. como en las murallas. ¿Mm? ¿Como Azteca, Maya? Como más Maya, sí. Mm. Como más Maya. De hecho, el dragón del círculo del logo uh -huh. es como parece, parece que viene directamente de algo medio mexicano. Por lo menos eso es lo que yo vi en Twitter. Si quieren indagar más de eso, revisen a la gente que hizo esas comparaciones en Twitter. Yeah. Así que eso sería por el Nintendo Direct. Yo tengo un par de noticias más, pero las voy a comentar así como muy rápidamente. Estuvimos el lunes conversando con Jastic sobre, sobre el tour de Termination, que es este tour que hicieron por Chile. Estuvo muy bueno, hablamos de hartas cosas, de los aspectos, de los aspectos técnicos del tour, de por qué Undertale, de si es que ellos habían jugado a Undertale. Y anunciarles además que Jastik va a estar haciendo un eh, tour también de Super Smash Bros. Mm. Si quieren más información al respecto... Chequen las redes sociales de Yastic, sobre todo Instagram y TikTok, que son los que están usando más últimamente. Y también en otras partes, de, en otras cosas relacionadas con el mundo BGM, eh, Tierra Friki, que es el dúo que tengo yo acá en Lima con Gabriel Vizcarra, el director de Animatísimo, que tenemos este dúo acústico. Vamos a estar presentándonos el 4 de octubre en Rock and Pest, que es acá un, es un restaurante con escenario muy... Muy, muy, muy bacán el, el lugar. Eh, esto sería acá en Miraflores, en Lima. Sí. Y vamos a estar haciendo un show que va a ser concierto, pero también vamos a estar teniendo partes de trivia. Y ahí van a ver, van a ver esta, esta, este concurso de trivia. Va a tener hartos premios y un montón de cosas. Así que si son de Lima, Perú, recomendadísimo. Pueden chequear mis redes sociales, las de Gabriel, o el Instagram también de Tierra Friki, donde estamos publicando todo. bueno Ay, un Ay, la última... La gente sí, sí, sí. Sí, viste que había dicho que tenía anuncios las próxima semanas. Este es uno de, los, de, los, de esos anuncios. Estamos muy emocionados por este concierto. Así que eso serían La última noticia que tengo es que salió la serie de Cyberpunk por fin en Netflix y hasta el momento ha tenido muy buena recepción. Muy buena recepción. Más que el juego. Lo... <risa> Más que el juego Totalmente. Y uno de los datos importantes es que la música parece que es muy buena porque es de Akira Yamaoka. Ah. Es compositor de Silent Hill, si no lo conocen. Mm. Así que, si les interesa, chequenla. Pero hasta el momento sí ha tenido muy buena recepción la serie. Nice. Buena, buena. Lo, lo voy a guardar entonces para verlo durante el fin de semana. Buenísimo. Eso sería por mis noticias el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Tenecan. Un perfecto resumen ampliado del intento de ir. <risa> Pato, perfecto. la pregunta es la siguiente. ¿Prefieres ir tú no, o dale, voy yo? Dale tú. Oh, ya, pero para qué al okay. choque. Ya, bueno, vamos. Como ya había mencionado antes, eh, me, por pauta me tocó a mí cubrir Ubisoft. Y eh, Ubisoft también tuvo su propia presentación donde anunciaron todas las cosas que se vienen en este nuevo año fiscal, bla bla bla bla bla. Y eh, yo en realidad no tenía tanto entusiasmo, así que yo lo tuve que ver ahora. Y según, lo, bueno, una de las grandes novedades que hubo fue que efectivamente vamos a tener un nuevo Assassin's Creed y finalmente, finalmente van a tener un Assassin's Creed en Japón, sí, con el nombre código rojo. Y que va a ser un Assassin's Creed en Japón, y que mm -hmm. básicamente va a ser, el, vamos a hacer un Shinobi, que es como una weá que desde el primer Assassin's Creed la gente viene pidiendo, y desde que se, empieza, se empezaron a hacer los Assassin's Creed como eh, en épocas específicas, eh, sí, se sí. viene como esperando que se haga un ninja de Assassin's Creed, así que mm. ahí está. Sí. Eh, igual mmm, Estos anuncios de los Assassin's Creed Lo último vino de la mano con este Hub que quieren hacer de Assassin's Creed Llamado Infinity Ya yeah. En el cual van a estar tirando Todos estos juegos como modalidad historia Y que se van a ir añadiendo en este hub Para que tú puedas jugar En el fondo va a ser como Fortnite De Assassin's Creed Más o menos Básicamente, ma, ma, ma, de hecho me va a ser más como un Banjo-Kazooie Assassin's Creed <risa> Claro Así que eso por un lado, bueno, el primero va a ser este código rojo Assassin's Creed El otro va a ser un Assassin's Creed Red Flag, <risa> Red flag claro ¿eh? Después vamos a tener el Assassin's Creed Mirage o... Mirage sería como espejismo, básicamente Que va a sí. estar hecho, que va a estar en Backdack que hasta 20 años antes de los, de los eventos que fueron en Assassin's Creed Valhalla. Correcto. Y uno que se llama, que, que es nombre código JADE, que va a ser el, el Assassin's Creed eh, de móvil, de celular. Así que... ¿Pero ¿Se anunciaron algo que no sea Assassin's Creed? así <risa> como por pregunta. No, de hecho también Assassin's Creed Valhalla van a tener Ay. más DLC para Assassin's Creed sí, eh, sí, pero y ahí termina va a ser el último DLC que van a estar trabajando, este el último último claro. y, bueno es gratuito pero el último último ahora sí, fin, es que sí, final punto, ahora, lo que el patrón me decía que está como más, la, la gente más emocionada es que efectivamente hablaron del Mario rabbits y que sí. después del lanzamiento va a haber DLC y que en ese lanzamiento en ese en DLC finalmente va a estar Rayman Sí, muy bien. Así es que, que el círculo se sí, ha sí, cerrado, sí. y al fin vuelve Rayman, al fin le volvieron a dar pega al cabrón, me alegro por él, vamos Rayman, tu body, recuperar el, el terreno perdido, así que... Sí, yo, Rayman, Rayman también es como un personaje súper icónico de los juegos, te, que es que el colmo que lo tengan tirado. Ah, no sé, es que los, llegaron los rabbits y quedan a cagar, ¿a nadie le importa sí. Rayman después de los Rabbits. Mm. La es que te compartí como una cinemática de los Rayman antiguos y que un día llegaron los rabbits y todo se fue a la mierda y literalmente ha sido como todas las carreras de Rayman sí. <risa> ya. igual eh, lo entretenido lo que se ha ido mostrando en todos estos trailers es que Nintendo le ha puesto más, más mano a este juego o le dio mal libertad. O sea, es que igual es extraño que este juego. Este, hasta el día de hoy todavía es extraño que este juego exista. Pero existe y le fue suficientemente sí. bien como para justificar sí. que existan sí. las secuelas. Sí. ¿Cachai? Sí. Porque igual. Además eh, que yo, yo, creo, yo creo que nadie realmente está como así como diciendo, Concho, bueno, ojalá salga de nuevo un, un Rabbit, otro juego de los rabbits. Es como que nadie, nadie jamás le gustó estos monos Julio No, es simplemente no, por, por ser un Mario RPG. Que... Pero, bueno, un XCOM, básicamente. Claro, sí, a un agre grespatón. Ay para los tatitas sí, ahí en la para casa la que, la que la no. Para los tatitas en la casa. Sí. No y aparte aparte que tiene otra cosa chora que bueno, lo de los juegos principales de Mario solamente hemos tenido el Odyssey en Switch y la Switch ya tiene varios años. Sí. Eh, así o sea, que esto sí. viene como a llenar un poco ese espacio y además lo otro muy interesante que tiene que lo anunciamos o sea lo, lo comentamos apenas se anunció. Es que va a contar con la colaboración de Yoko Shimomura y Grant Kirkhope Que es una cosa rarísima sí, bueno, yo creo y que que nomás... A ver hermano, ahí la plata, la plata habla Yo creo que es lo más interesante que tiene ese juego Por lo menos para mí mm. Ya, yeah. eso bueno, mira voy a dejar el que El, el, el, el, el, el anuncio del Crossbow ¿caché? School and Bones Este lo voy a dejar mm. para el final Porque igual también se anunció También tiene fecha en la de todos todo el asunto Pero hay una historia extendida con esa noticia eh, Dentro del of Forward también eh, se anunció que el Trackmania, perdón, el Trackmania, este juego de carrera donde podéis como crear pistas y es como todo relacionado como al, al tema del Speedrun y todo el asunto, va a llegar a consola. Uy, esto me pasó por hablar. Alguien ahí, el chat tira ahí para el, el, el este sí, la, para coger La, la eh, tiró genial. una agüita de agua. Gracias. <ríe> agüita de Usof. Ahí sí, Ay, no que uno habla de Ubisoft, esto me pasa por tomar estas noticias. <risa> Hacen daño. Hacen daño. Mira, a mí me va a llorar el ojo. O sea, que lo voy a dejar a mano abierto por si acaso. De puerto después, el pato después edita todo esto y. Ay, le, saca, le saca los bloopers. Le saca los bloopers, obvio. obvio. Trackmania va a llegar a consolas, va a tener crossplay y cross progression. Porque hasta este momento Trackmania existía solamente en PC. ¿Cachai Así que ahora va a existir finalmente en consolas, va a llegar a todo, va a llegar incluso hasta Stadia Y Amazon Luna Si se preguntan es Amazon Luna Es porque están haciendo las preguntas correctas <risa> Qué de Amazon Luna Exactamente, gracias por preguntar Just Dance 2023 también, como ya se anunció en el direct También va a tener un lanzamiento que va a salir en absolutamente todo Y va a tener Dance on Demand Que eso era es lo que nos no habló en su momento que básicamente claro. tú voy a poder arrendar canciones. Uf, mira que ¡Woo! Ah. Uh. ¿Cachai? Oh, el, finalmente. El Rainbow Six va a tener un juego de móvil. Uh. Y. <risa> ¿Ya? The Division. ¿Cachai? The Division va a tener otro juego de móvil. Que también. En free to play. Am ambos ya habían sido anunciados con antelación, en todo caso. Entonces ahora, como sí. que me mm -hmm. dieron a mostrar un poquito más y a tirar fecha. De hecho, The Division va a salir eh, en PC. O sea, este The Division Heartland, que es un juego free to play, eh, va a salir para PC, consolas y en cloud. Y se notan en qué cloud? En Stadia mm -hmm. ah. Y Amazon Luna. <risa> ¿Qué Amazon Luna? ¿Qué Amazon ¿Eh? Luna? En Amazon Luna, gracias por preguntarme mira The Division 2, la temporada 10 También va a tener nuevo contenido eh, Para The Division 2 The Division Resurgence Otro spin-off para móviles eh, Está aceptando que la gente se suscriba Para que les quiten su dinero eh, Y Raiders Republic Que en su momento tuvo una review en parte, Por parte de Pago, si no me equivoco sí. Va a tener una colaboración con Vans Y va a recibir eh, BMX Mira vos. Así que si te gustan las Vans y te gustan las, las las bicicletas BMX, este es el update para ti. Eh, sí. The Crew 2, que, que es un juego de carreras, que en su sexta temporada, episodio 2, va a recibir eh, pistas de hielo. Por primera vez en las seis temporadas que tiene este juego. Uh y obviamente más contenido nuevos autos un Bazaar RX-3 eh, como ustedes usted, usted, que usted, usted a ti personas que te gustan de Crew 2 probablemente estás ahí contento que hayan anunciado esto lamento que esto sea un juego que te guste y esté desarrollado por Ubisoft, etc. Eh, mis, <risa> mis <it> condolencias <risa> <risa> mis condolencias mis quests si son tres eh, no sé qué es eso la verdad no leí el un tampoco sé qué es mis Creo que es una serie eh, sí, es una serie que está en Apple Plus ah, Y que ya ¿Y está va producido a... por UYS Sí, y que es la tercera temporada La gracia es que Se, se trata de un estudio De desarrollo de videojuegos que, En el cual mantienen un NMORPG oh, Apple TV ah, ese yeah. y, claro, es, es como es, el es, último libro de Rowling Sí, eh, eh, intenta hacer una parodia indicando con Rígula en la industria de videojuegos. Haciendo parodia, uff. Mm. Mm. Mm. O internamente te... cómo trabaja Ubisoft. Ah, ahora, dentro de estas, como no, colaboraciones interesantes que están saliendo, Brawlhalla va a tener a Simon Belmont y a Lucard como sí. skins que van a poder eh, ser usadas en el juego. Igual es bacán, Muy bacán igual, pero ojalá sí. Siempre un juego que se caracteriza por tener este tipo de colaboraciones ¿eh? Hace poco también salió eh, Ryu, Ken y Churli Si no me equivoco, y Akuma mm. Mm. Ah, y Dalsim Y eh, Bison Sí, igual entretenido De que le sigan manteniendo A la franquicia Eso oh, indica de que sí. por lo menos tiene una comunidad yeah. Bastante activa hasta, sí. hasta el lanzamiento De Multiversus. Rowhalla era uno de los juegos de pelea más jugados eh, a nivel claro. global. Mm. Que era una de las la user base más grandes a nivel global. Claro, mm. y eh, aparte de Time Móvil, entonces igual tiene ahí un público. O el F2Play, etcétera. Mm. Entonces era como. Era más grande que Smash, pero sí. simplemente porque Smash está limitado a Switch. Claro. Eh, claro. Y otras cosas que ya quizás no, no están relacionadas tanto a los juegos. Eh, Perdón, ya eh, Netflix y Ubisoft eh, Van a hacer una adaptación Live Action de Assassin's Creed Sí También no van a estar trabajando Para expandir la biblioteca De juegos que existen en Netflix mm. Lo cual Si recuerdan la noticia que vimos Un par de días atrás Un par de eh, episodios sí, no, atrás sí. No le está yendo muy bien a esa plataforma Pero no. ¿Mm? eh. Está ahí y bueno, lo bueno es que los juegos que van a sacar eh, eh, en esta plataforma de Netflix van a ser la versión eh, que en, en otros lados, como por ejemplo Google Play y todo eso van a ser la versión pagada por ende no van a tener ads y van a no van a tener compras dentro del app Bien. ya Y Ubisoft Plus ¿Se acuerdan? Es como wow Ojalá tener un, un sistema de pago de Ubisoft Bueno, tercer aniversario Y le está recargando a la gente eh, Acceso gratis hasta el 10 de octubre Sí Ah, ya Sí, bueno. y para la gente que no sabe Ubisoft Plus se encuentra incluido en el Game Pass Ultimate Ah, la sí. dura Mira Sí vos. Qué bien O sea, literalmente con Ubisoft Plus Puedes jugar todos esos juegos clásicos de Ubisoft Como por ejemplo... Eh, um, Amazon Luna. ¿verdad? Amazon Luna, por eso. De hecho, de hecho, está disponible en Amazon Luna. Hmm. Ya, yeah. bacán. Ya, yeah. ahora. Ya, yeah. saliendo todo eso, ya salimos. Vamos, vamos, vamos al jugo Vamos al, jugo. Vamos al jugo, Ya, como mencionamos hace un rato atrás, eh, Skull and Bones, eh, eh, este juego que se filtró, que todavía existía, que fue anunciado en 2017, finalmente... Va a tener una tiene una fecha de lanzamiento va a salir creo que este año y eh, toda la gente sigue feliz y contenta hasta que lamentablemente <coughs> debido a un artículo que salió hace poco en Kotaku eh, se hizo un reporte bastante largo donde básicamente eh, un poco de historia, este juego va a ser básicamente parte del Assassin's Creed Black Flag la parte de los ...de los piratas... ...y la sí. navegación... y ...como que fue agarrando un vuelo por su propia cuenta... ...y eventualmente como que... ...iba a ser un DLC para ese juego... ...y se convirtió en su propio producto... Sí. ...ya... ...eso fue el 2017 cuando se anunció... para una y 3... ...obviamente del 2017 ahora han pasado como dos años... ...entonces lo que pasó... Es que eh, este juego cayó en, en la oscuridad, no se supo más, hasta que a principios de este año resurgió nuevamente, que existía todavía contenido que está en desarrollo. Y ahora finalmente en este Ubisoft Forward se le dio una fecha de lanzamiento, se habló de que se va a lanzar y se mostró más o menos de qué se va a tratar el juego. Ahora ustedes me están diciendo, esta noticia la está contando el en Metal, entonces o sea, hay un problema. Bueno, hay el problema. <risa> Exactamente El problema es que eh, Como ustedes ya saben O si no saben, bueno, les contamos Cuando existen proyectos así Que se van a oscuro, se van a negro Y re reaparecen en el tiempo Como por ejemplo lo que le pasó hace poco a Dead Island 2 uh -huh. eh, El problema es que Estos caen en lo que se llama en el Development Hell ¿Y qué significa esto? Que este juego pasó En el caso específico de este juego Pasó por muchas manos, pasó por muchas versiones, pasó por tres directores creativos distintos, eh, partió siendo una cosa, después de, iba a ser otra cosa, después iba a ser otra cosa, después iba a ser otra cosa, y esto es a lo largo de 2017 a la fecha de hoy, que como dije eran dos años, pero no son dos años, son como tres años, no mentira, son 2017, cinco. 18, 18, 19, 20, 21, 22, 5, 6 años, sin contar el tiempo que tenía de desarrollo anterior. Esto claro. estuvo desarrollado por eh, uso of Singapore Sí Singapur, perdón no. uh, Youth of Singapore Que era el estudio que estaba eh, Específicamente trabajando en esto El tema es Que este juego está lanzándose ahora Primero Como parte de una iniciativa de Usus Para empezar a lanzar los juegos Con el precio de 70 dólares Se viene hablando hace Uf. harto rato De que ya hay que acostar la inflación, los juegos AAA salen más caros, y bueno, hay algunos algunas empresas que están tímidamente empezando a enchufar el precio de, de 70 dólares, en comparación con los 70 que había sido por hasta ahora como el margen, que no, no se había querido subir el precio, el, el costo de los juegos, hasta ahora. Y por ejemplo, sitios como Amazon, no Amazon Luna, sino que Amazon, son los mismos, pero no lo los ya adoptó y ya se puede hacer una pre donde juego a 70 dólares, etcétera, etcétera. Ahora ustedes están diciendo todavía, pero ¿cuál es el problema? Todavía no sabemos cuál es el problema, si los juegos se retrasan todo el tiempo. Bueno, el problema es que este juego, al haber sido desarrollado en Ubisoft Singapur, aparte de todos los problemas de desarrollo que tuvo, Ubisoft tomó responsabilidades o contratos, específicamente financiamiento por parte del gobierno de Singapur, ...como una forma de incentivar el desarrollo de estos proyectos en Singapur. De, como establecer un estudio, desarrollar estos proyectos, etcétera. ¿Cuál es el claro. problema? Es que... que Ubisoft adquirió eh, responsabilidades contractuales uh -huh. con el gobierno de Singapur... ...para lanzar una cierta cantidad de juegos a lo largo de una cierta cantidad de años. Entre ellos, este juego... Por ende, la razón por la cual este juego va a salir de este, de este abismo del cual no se sabía nada hasta ahora, que literalmente salió de la nada este juego, es porque literalmente si no lo sacan, Ubisoft no solamente va a perder los 120 millones de dólares que supuestamente invirtió en lo, a lo largo del desarrollo de este juego, sino que además va a inc eh, incurrir en penalizaciones por parte del gobierno de Singapur. Y eso implica que va a perder aún más plata. Sí, y claro. se debería abrir una, un... una demanda, claro. un litigio. Entonces, obviamente, si este juego tenía que salir sí o sí. Están <risa> datados sí. de mano. O sea, este juego, este, para sorpresa de nadie, este juego tenía que ser sí o sí. Entonces, ya Ubisoft, no solamente. No tengo que decirle que el hecho de que este juego salga a 70 dólares es literalmente una sentencia de muerte. Sino que después de todos los problemas que han habido dentro, de, tras Bambalina, en el desarrollo de este juego eh, es, es una receta para el desastre sí eh, No hay absolutamente ninguna certeza de que este juego No porque los desarrolladores hayan hecho mal trabajo, sino que por todos los problemas administrativos que han habido en el desarrollo de este juego eh, no hay una certeza que este juego salga a las condiciones que uno esperaría de un juego que ahora se está lanzando a $70. ¿Te das cuenta? Claro. Porque en el inconsciente en el colectivo que un juego salga a $70 implica que se espera una cierta cantidad, de cali una calidad. ¿Te das cuenta? O sea, sin, sin, ir, sin, ir más, sin ir más lejos, el Elden Ring salió a $60. Es por eso. Si el Elden Ring salió a $60 y este va a salir a $70, este es mejor que el Elden Ring a nivel de calidad técnica, ni siquiera a nivel de contenido mm. ni de gameplay. ¿Sí? Nah, Ni siquiera es un eh, claro. coleccionista sí, Y aparte de eso Considerate que es Ubisoft Y casi todos los juegos de Ubisoft Incluyen bugs ah, o sea, No le dicen Ubisoft de cariño Eso, no. eso digo, De porque. hecho creo que El, el, el más juego más icónico De, de los bugs De Ubisoft es precisamente El Assassin's Creed Black Flag Creo bueno, que fue. Como el día solo. Uy, oh, sí, de hecho, creo la gente. Que se es, de creo, eso. Que es, creo que es el juego que empezó la corriente de esto de que Ubisoft siempre venía con bugs y venían los juegos mal hechos y todo. Fue el, el juego que detonó esa mala mala imagen en la empresa. Y que mantenía. No, y, y que, mantenir, que, que Ubisoft mantenía. La, es mi... Bueno, no, no tengo que decirles que Ubisoft era la compañía que en su momento anunció que iba a sacar un Assassin's Creed por año. Mm. Y sabes por qué, bueno, eventualmente se entiende por qué lo hacen. Porque uno de los problemas del desarrollo de este juego fue que se empezó, se, se planeaba lanzar para el 2017. Pero el problema es que los assets que tenían hechos para esa para para esa para esa versión, ya a esta altura están desactualizados. Claro. No se ven bien. Claro. Claro. Entonces tuvieron que empezar a hacer todo de nuevo, rehacerlo todo de nuevo. Y eso por eso uno dice, pero ¿cómo se gasta tanta plata en eso? Pero es que obviamente... Si un juego lo iba a sacar originalmente para la Xbox 360 y ahora lo tenés que sacar para una Play 5 ¿Cachai? Totalmente Y ahora más tenéis que justificar que sí. valga 70 dólares entonces es un desastre no, Es un desastre sí. y, y nada son, nada son bueno la... puede ser de esto Son pocas las empresas del nivel de Ubisoft ya, me de, ya nivel triple a nivel y, AAA y, y ese nivel que han logrado sacar juegos ...que apelan a la nostalgia en el sentido de, de gráfico, ¿cachai? Y como de, de recursos de los juegos y que funciona. Es, de, de, estuvimos hablando, Caleta, del Octopath Traveler... ...y yo creo que una de las razones del éxito del Octopath Traveler... precisamente fue porque eso lo lograron hacer bien. Pero anda que yo este de, te saque un juego con las gráficas de, del primer Prince of Persia... ...que le vaya bien, P ¡imposible! Es eh, más, eh, estaban trabajando en el Prince of Persia Remake... Y, y no lo hicieron y no, mostraron el alfa y fue, fue tan apabullado que fue como eh, no volveremos a trabajar permiso y esto es del mismo uso que ahora hace un rato estaba anunciando que iba a sacar un un Assassin's Creed online el de la misma, mor de la misma mano de eh, Grand Theft Auto o Fortnite entonces mm. esto es como, de verdad es como un desastre pero de proporciones terribles y de hecho y sin ir más lejos, este juego hubiera perfectamente se hubiera quedado en el en el baúl de los recuerdos y no hubiera salido si no fuera porque legalmente Ubisoft está obligado a sacarlo. Sí, sí no así el billón Gunanibul que todavía lo estoy esperando. <risa> verdad. Así que va, va, va, va a ser un va a ser un desastre, pero yo sinceramente no puedo recomendar a nadie. O sea, este es releva a los devs porque imagínate que tú estás trabajando en un proyecto durante 5 años Cinco años de tu vida, que al final ese proyecto no va a ser nada de lo que tú trabajaste y eventualmente sí va a ser, y eso después va a estar en tu resumen. Mm. Sí. ¿Está ahí? Ese es uno de los grandes problemas. Después, ¿quién te contrata cuando trabajaste en esto? ¿Está ahí? Claro. Así sí. que... Eso, y bueno, y para cerrarlo el tema, el juego va a salir de 70 dólares, dale dos meses y ya va a estar con 50% de descuento. Sí. Totalmente. ¿Está ahí? Entonces, como... Y es y, y un problema casi endémico ya a estas alturas de la industria. Sí. Entonces, bueno. Eso, para cerrar la noticia, eh, sale el 8 de noviembre, si no me equivoco. Uy, eh... con cabrita. Ah. reacciones. No, no, no, no. Porque no, no. Mira, la verdad es que yo... Sin, sin haber conocido la historia original de O sea, sin leer este reporte de Kotaku Que es bien extenso, como dije Sí no, no, Uno lo haría mierda, sí, sin ningún respaldo Pero bueno, después de leer las historias De los desarrolladores, la gente que es trabajó que, sí, es la y, gente que Y teniendo, sufre, el, el, teniendo Teniendo el trasfondo de todo lo que pasó En esta weá, es como, weón, no puedo No puedo no solidarizar Con esta gente mm, Sobre es todo, sobre todo Y esto es lo que voy a tirar ahora el último de Ubisoft sobre todo por la otra noticia que salió de Ubisoft. ¿Cachai? Mm. Que el, de hecho el pato me la pasó así por, por, por licear. Y fue como... Porque el, el CEO de Ubisoft... ¿Cachai? Se mandó así un backflip. Así como el 1080. Como el que salir para la Nintendo 64. <risa> y ahora salió a decir que en realidad... Eh, los NFTs que ellos habían planeado para... Para el Ghost Record. En realidad nunca pasaron. Ellos no lo lanzaron, no, era todo un experimento social. ¿Nunca pasó? Ellos sí, nunca la lanzaron el NFT, en realidad lo que pasa es que ellos estaban experimentando, estaban viendo cuáles eran los beneficios, y en realidad esto nunca pasó. ¿Cachai? De hecho, yo, probablemente yo, hay gente así de yo, curiosamente, borrando todos los archivos, ¿cachai? borrando todos los la, la, la, la, el, el artículo de Wikipedia, así diciendo, no se, nunca pasó nada. No, NFT, no sé qué es eso. Nunca sacaban NFT. Se F efectos. come, se come. Estábamos pitando toda la casa sin derramar una casa. Qué abreviado. No, y es para el pico, Esto es como cuando la gente te habla de voltereta. Esto es una voltereta. Literalmente, sí. porque de hecho, efectivamente, él en una entrevista dice: Nosotros nunca, nunca lanzamos NFT y nunca esperábamos que esto fuera el futuro del gaming. Excepto por el trailer que está ahí que dice que esto va a ser el futuro del gaming. Y excepto por el NFT que todavía tú puedes comprar probablemente en ese marketplace. Pero no, nosotros no. No, no. No. no. Si alguna vez Ubisoft sacó un NFT, que me caiga un rayo. <risa> Así que, of, oh, weón. Eh, si, si algo les daba poca seguridad sobre la seriedad con la cual trabaja Ubisoft en sus proyectos. Mm, ya, y ahora eh, Para noticias un poco más ligera, después de todo ese Casi un rato, güey, porque <risa> es que Es como editorial, weón. malo, güey. Ya, ahora noticias más rápidas En eh, noticias un poquito más positivas eh, Judgment Y Lost Judgment, estos dos juegos que son Como spin-off dentro de la saga de eh, Like a Dragon, porque ahora es Like a Dragon no es Yakuza sí. que Están finalmente disponibles En Steam, a partir de hoy Hoy hoy sí. eh, se pueden eh, comprar directamente en la plataforma de Steam Vienen localizados, perfectos, todo bonito, todo precioso Por lejos, muy recomendados los dos juegos Probablemente de los mejores dentro de la franquicia de eh, Yakuza eh, Eso por un lado eh, Otro anuncio que también se pasó hace poco es que De eh, Electronic Arts, que tampoco somos muy fans de Electronic Arts, pero... <risa> Sims 4, este juego que se resiste a morir, ¿cachai? Ahora finalmente, después de muchos años, va a ser free to play. Así que desde el 18 de octubre eh, Sims 4 va a ser free to play. No las actualizaciones, solamente el juego. sí, es que literalmente tenéis que ser un GG árabe para comprarte todas las expansiones de ese juego. Si no. No. Imposible. Sí, así o sea que de hecho hay algunas extensiones. De algunos DLCs del Sims 4 que son necesarias para poder jugar. Hmm. Posiblemente, igual, igual posiblemente esto se deba a que estén trabajando en Sims 5. No sí. dudo, porque el problema es que la gente dice, por favor dejen morir los Sims 4 y saquen los Sims 5. Porque los Sims 4 ya es... es un, des, es yo, un creo, des... yo creo que, que lo no que sería... Jugar? Lo que sería un golazo sería un remake de los Sims 2. Porque el otro día, bueno, mi, mi pareja es re fan de los Sims. El otro día me estaba mostrando todo lo que tenéis que hacer para poder jugar los Sims 2. Hoy sí. en día no está en ninguna parte. No. No está en ninguna parte. Ni siquiera, ni siquiera lo podéis piratear Es como que tenéis que buscar una versión, tenéis que meterle mods, tenéis que hacer un montón de cosas para poder jugar. Es terrible. O sea, tenéis que invocar al diablo. Triste. Sí. Sí, no, si no, si no muere alguien de corriendo 3, no, el 2 o el 3, incluso, no lo sí, estáis es muy mm -hmm. no, Y si lo más divertido de todo, que tú puedes ir a la página de Electronic Arts y en el mismo anuncio donde te avisan que Sims 4 va a ser gratis, podéis comprar los Sims 4. Mm -hmm. Ah, bacán. Así que por si acaso, por si no sabéis leer, y, pero si sí sabéis que ahí dice comprar los Sims 4, eh, ese es lo que es para ti. Si queréis regalarle plata a EA, Sí. sí, claro. Igual, igual nosotros Proveíamos hace tiempo que decíamos que Igual, el Sims 4 pasa Siempre en oferta y te lo puedes comprar Como 5 o 6 dólares, siempre Así que no es, no es como Que el hecho de que se haya free to play ahora Sea un tema, porque No sé, ¿cuándo se lanzó Sims 4? Como hace 10 años atrás de 2017 las... ah, bueno. 2018, 2017. Si yo, yo lo compré de día 1 Casi Eso siento saber <ríe> que ahora Ahora lo voy a poder jugar gratis Pasa con casi todos los juegos, en verdad, que es como que te los compráis el día 1 y después, un año después, está 12,99. No, el, el, el, yo hizo jamás haría eso. Y el, menos el, no Nintendo. menos <risa> Nintendo. Menos Nintendo. Como que no, todavía no te podéis comprar el, el, el, el Smash de Wii. No, de, Rock, hecho, ¿no? de hecho, me prestaron... Me, el, el Octopus Trailer 1 lo jugué prestado y me lo quería comprar de nuevo, pero es como tengo que gastarme 60 dólares para jugarlo de nuevo y es como no... Oh, oh, mano, te, no digo, lo... te, te digo lo más terrible es que los precios de los juegos suben de Nintendo, así que Sube Extraño <risa> caso de Benjamin Button. Claro, <risa> Oye, otra noticia no, no, no, rápida de no, no, no, Oye, no. otra noticia rápida de Electronic Arts que eh, en vista del problema de cheats y hackers que ha sido prevalente en todos los juegos de PC ha habido y por haber. Electronic Arts, al igual que por ejemplo Valorant y Genshin Impact, anunció que va a tener un, un anti-cheat a nivel de kernel para los juegos Muy de bien. PC. ¿Partiendo con qué? Con FIFA 23. Muy bien. Ya, ahora, Pato, esta es la parte donde tú explicarías a la gente qué es un anti-cheat a nivel de kernel. Mientras tomo cuida. <risa> <risa> Dale. Bueno, el nivel de kernel eh, son estos software que valida todo lo que tú contienes dentro del, de los archivos y que corresponden o, o no a las versiones que deberían ser originalmente. Si fueron modiadas, eh, el juego te vota, Te dice que no, no, no puedes claro. jugarlo. Y a nivel Posible. de kernel que la validación es desde de los inicios, no, no es que vaya a ser como que Ah, sí, corrito tu software, no, desde que parte el, el compu Entonces ah, yeah. puede incurrirse en ciertas cosas media raras Pero a nivel de kernel básicamente es como a nivel de corte de, de, de, core de juego No, a nivel de core de juego Ah, ya yeah. Ya, yo solo no tengo idea, así que... No, sí. A, a mí, yo lo único que sé es que, por ejemplo, no hace mucho tuvimos un problema con un anti-cheat a nivel de kernel en Genshin Impact, que, bueno, se supone que el, a nivel de kernel es como súper seguro y súper efectivo en parar <coughs> estos problemas de hackers y todo eso, salvo cuando no lo hace, y por ejemplo en Genshin Impact, hace un mes atrás la gente usó el kernel del anti-cheat. O sea, el anti de Genshin Impact para distribuir ransomware. Sí, sí, ah, sí yo sé, verdad. porque a nivel de kernel es como que incluso afecta al sistema operativo. Entonces, por eso es a ese nivel. Sí, como el el, el anti te corre en System 32, básicamente. Más o menos. No, ¿Existe System 32 todavía? No, estoy... ah, sí existe. Ah, ya, ya. Es no no no no, no existe no en 64 como el Nintendo 64 no ah 64. Ya. ya eso esos eran mis noticias perdón por dar la lata perdón por traer <risa> noticias más cornetas no, ahora pato, la mejor parte. ahora pato viene con la mejor parte Uh, qué es qué no no <risa> <risa> Ya, demasiado partamos partamos con las noticias pecas de la semana y después vamos subiendo un poquito de nivel muy bien muy porque bien. Eh, Babylon's Fall ¿Se acuerdan de ese título de Square Enix y Platinum no, Games ay. que fue bastante popular? Bueno, oficialmente cerrará sus puertas para ay, sorpresa pena. de nadie ¿Cuánto duró? ¿Un año? Un año, porque eh, el día 13 de septiembre el día de ayer se anunció de que el juego va a terminar sus servicios el 28 de febrero de 2023 se va al cementerio de videojuegos. Sí. Para la gente que, que no conoció el título. Vamos, vamos, a, vamos a guardar el... un minuto de silencio. <risas> el respeto. El título justamente salió en las mismas fechas que el de Ring. Salió a precio, precio full, que era 60 dólares. Y había microtransacciones dentro del juego. ¿Qué significaba sí, todo eso? Fue... Aparte sí, de que encontraban sí, que el título era bastante incompleto, de que estaba bastante bugueado y... Aparte de que debían trabajar en todo ese contenido, eh, el juego no tenía más de 50 personas jugando. Llega un momento que incluso había una persona jugando y era como... Sí, no. Olvídalo. Es que demasiado... ¿Si algo aprendimos de Overwatch? Es que ese tipo de juegos no le podéis no podéis cobrar tanto de entrada. Mm. Mientras tanto todavía Así se que... sigue vendiendo a full en, en consolas. Muy bien. Mm. Así que eh, lecciones aprendidas no creo. <risa> no. Mira yo creo que hay un problema de marketing horrible la verdad. También. Sí. También. Sí. De los mucho. creadores de sí. Nier Autómata. No, y los anuncios eran como muéstrame el juego y eran puros trailers y no mostraban nada entonces nunca llegó a convencer Totalmente Bueno, en otras noticias eh, son awesome Games Don't Quick eh, El evento que se hace año a año junto con la Summer Don't Quick para recolectar fondos para eh, obras benéficas y que la modalidad que están toda una semana haciendo speedruns Abandona definitivamente el estado de Florida. Esto debido a las leyes que se han ido impulsando y que son eh, dañinas para la comunidad de AGDQ. Y por lo mismo, el hotel que tenía reservado desde el 2019 que se iba a realizar durante el 2020, pero por pandemia se tuvo que postergar. Finalmente eh, decidieron dejar ese estado por por justamente eh, encontrar de que todas las situaciones que han ocurrido estos último tiempo en Florida en, vuelve a un lugar poco seguro para la comunidad. Me parece. Me parece. La, la verdad es que, bueno, esto. Eh, ¿Para qué, pa qué vamos a profundizar más en verdad? Sí. Bueno, ¿qué significa esto en a el corto plazo de que el, el evento se va a realizar online? Por no tenerlo. Entre paréntesis se anunció también, esto es como noticia anexa para esto mismo, que se anunció que para ir a MAGFest la gente va a tener que presentar carne de vacunación y eh, mascarilla. Y esto va a ser en enero del año que viene también. Sí. Así que... Y aquí impulsando leyes indicando de que ya no debería existir pase de movilidad. Pero bueno, sabemos que la verdad es que los organizadores de estos eventos son los menos. La responsabilidad, son bastante responsables y son los menos sí, Así que... de a poco va bajando el, el nivel de preocupación y eso preocupa sí. totalmente <risa> en otras noticias, Multiversus sacaron una actualización de Belma en el cual en uno de los poderes que gatillaba era el que llamaba a la policía para poder capturar al criminal y, debido a las situaciones que están asociadas a esto, decidieron transformar este carro policía en, en la máquina del misterio. <ríe> para que, eh, para la, el... la, la van de... La van, la van de Scooby-Doo. Fue un parche rápido porque... Mm. para no cambiar ah, ni, tan ra ni tan rápido, porque el problema que pasó fue que, efectivamente, eh, el, el chiste era que Vilma... Le tiraba... Le, le tiraba a los pagos encima a los personajes de color. De los cuales fue como LeBron James. Uh, ¡Oh! Eh. Eso, esto no se ve bien, cabros. Y por eso tuvo que ser cambiado. Mm. No, y en realidad porque era medio extraño que fuera Vilma quien estuviera armando a la policía. Siendo que en realidad nunca en la, en la serie estaba como involucrada la policía. Era más como un tema de es un problema de PR en general Sí, principalmente porque habían salido reportajes indicando de que como Velma está en contra de LeBron James y están llamando a funar a Velma ups, eh, Velma más bien como Karen claro así que por lo mismo aplicaron el parche muy bien me parece Eso Oye, con, eh... con, con las noticias pencas, Porque ya sí. es sí hablar sobre Las conferencias, pero dale Tenecan Sí, que yo por hoy Me tengo que retirar porque tengo una reunión más tarde Y voy a aprovechar de tomar once por mientras Porque si no sí, voy a va, estar hasta va, como va, la, va, la Vaya nomás Tenecan Voy a estar hasta ahora con Ed en reuniones Y voy a morir, así que muchas gracias cabros Nos vemos la semana que viene Sí, Estén bien. ahí vamos a estar Cuídense. comentando Cuando vamos a estar saliendo Vale, Chao. Ya, seguimos nosotros Tenecan O sea, me dalo. Dale, Dale, a ver qué pasa. pasa? Partimos con la conferencia de Disney que se llevó a cabo este sábado. Y el cual, aparte del Disney Big 3, con lo cual mostraban todos los proyectos que estaban trabajando junto con Marvel, también hablaron sobre los juegos que van a estar lanzándose en un futuro próximo. Entre ellos, eh, Marvel Midnight Suns finalmente tiene fecha de lanzamiento. Va a salir el 2 de Diciembre para Playstation 5, Xbox Series XS y PC Además de eso, eh, junto con Joe está trabajando en Avatar Frontier of Pandora uh -huh. El cual no, no salió mucho al respecto diciendo que están trabajando ¿No lo retrasaron de nuevo? No, no lo retrasaron Ay, Interesante que este no salió en el Ubisoft Forward no, no, principalmente me imagino porque tampoco tenían mucho para presentar. Hicieron más que era un show que es de lo que se ha ido avanzando, eh, gestión de personaje personalización, las armas, porque obviamente Avatar tiene armas. Pa Parece Ghost Recon Skinny Out. Y no, pues, hicieron un, un anuncio breve del juego. Me imagino por lo mismo porque tampoco tenían mucho para mostrar es como para cumplir el hito <risa> el compromiso previo en sí. la administración anterior sí. además de eso eh, mostraron de que los personajes de Star Wars van a estar llegando a a a Lego Lego Star Wars The Skyward Saga en una edición galáctica oh. que va a estar llegando este primero de noviembre para PlayStation 5 PlayStation 4 en Series XS Xbox One Switch y PC. Oh, ¿Y no sale para día No. Oh. <ríe> eh, aparte de eso eh, se había anunciado anteriormente pero eh, están trabajando en un juego de cartas tipo Hearthstone con personajes de Marvel llamado Marvel Snap mm -hmm. y este va a ser para móviles. Y uno de los anuncios que posiblemente haya generado más motivación es que están trabajando en un título llamado Disney y Island, que va a estar disponible para Nintendo Switch. Ya. Es que me llamó. Lo que me llamó la atención de ese juego es que me recuerda mucho a sus juegos cooperativos que había de Disney. Sí. Específicamente de, de Mickey y de Donald en la Switch. Perdón, el SNES y el Mega sí, Drive. Sí, sí. Tenían esa misma vibra. Claro, y que va a ser un cooperativo de cuatro jugadores, si mal no me equivoco. Eh, que va a estar eh, Goofy, va a estar eh, Donald, eh, Mickey y Minnie. Eh, pasando por un juego de plataforma tipo aventura. Y que tienen mucha estética de, de, de las últimas animaciones que por lo menos llama bastante la atención. Que es de una de, las, una de las series más populares que tiene Disney, sí. que, dice, es que no es la serie más popular que tiene Disney en este momento. Claro. Con el humor y toda la presentación que tiene. Sí. Yo hubiera esperado algo así del de DuckTales. Oh. Eh, o bueno, hubiera sido bacán tener así una plataforma. Pero el título está siendo trabajado y va a salir eh, durante el 2023. Por ahora solo anunciado para Nintendo Switch. Mm. Eh, hablaron de Return to Monkey Island También, de que va a estar saliendo El 19 de septiembre para PC y Nintendo Switch eh, Uno de los títulos que ha generado Bastante buena recepción Es el Dream Dreamlight Valley Que es como el Animal Crossing de Disney Que sí. es interactuar con los parques Y con los personajes Y que sí. ya, ya están trabajando Inclusive ya están trabajando en DLC Por el ruido que está generando también hablando del dis Disney Spearstorm, el Mirror Vest, el Strayforge, que también eh, mostraron a los Hulk, que están sacando una expansión, y que están trabajando en un nuevo juego de Black Panther con Capitán América. Ya. Aparte, eh, eh, están trabajando en el Aliens Dark Descendant. Eh, mostraron trailer eh, Marvel Wars of Heroes que fue anunciado que es un juego de realidad aumentada y eh, están trabajando en título de Tron Identity, que va a ser una novela visual esos son los anuncios que realizaron de Disney Nice. Y... La verdad no me llamó la atención ninguno. Pero... No, era solamente el título de, de Mickey. Y de, de... De hecho, sinceramente... Ya, sí. Ese fue, fue como fue, el tema. Afuera, afuera de broma, mucha gente dijo, ah, aquí se viene Marvel vs. Capcom 4. Sí, y, y, no. No. <risa> por favor, Cayero está, claro. está en la fila. Está en la fila del doggy. Vaya a sentarse, por favor. Fue así, así que... Eh. Y ahora sí, a lo que resultó lo más importante es que el día de ayer se realizó un State of Play Donde mostraron en 20 minutos algunos títulos interesantes Entre ellos finalmente tenemos trailer de Tekken 8 En el cual se cuenta trabajando y eh, mostraron el juego cómo estaba corriendo con el motor gráfico que están trabajando y por decirlo menos se ve sorprendente. Porque inclusive mostraron con, con la batalla, eh, cómo, cómo se ejecuta, el, cómo está con el motor Unreal, y se ve que le han, le han estado puliendo bastante. Además de eso, eh, mostraron el Star Wars Taste of the Galaxy Edge, edición mejorada para VR exacto y con el cual está siendo adaptado para el, la actualización del VR de Playstation que el VR 2 o si sea, no me equivoco y que también va a estar disponible próximamente y por lo menos los fanáticos eh, habían comentado de que se nota de que está mucho más pulido Sí, de hecho una, hay bastantes comentarios eh, favorables con respecto a, a la experiencia de esta... Es una secuela, una revisión... ¿No una revisión. Es una revisión, claro. El de hardware hace que sea una revisión del... De la, del PCBR2. Que apuntan a que es bueno. Mm. Pero bueno en comparación con el anterior. El anterior no era tan bueno. Claro. <risa> eh, de todas formas, igual ahora que se está realizando la Tokyo Game Show... Han salido comentarios indicando de que el hardware está bastante bueno en el, el VR. Ahora es decente. Sí, está decente. Luego eso también mostraron para eh, VR 2 el juego Divio. Que es un RPG tipo tablero en el cual puedes ver el escenario y que aparte se interactúa con dados y cartas. Título que por lo menos llama la atención a los fanáticos de, <risa> de los juegos de... ¿Qué de pasó? Que la, la gata se estaba durmiendo aquí al lado y botó el celular. <risa> importa esto después, todo se dirá, todo se dirá. Sí, todo se dirá, niño. Y aquí justamente también, lo que estuvimos hablando hace un momento atrás, que salió el Yakuza Laika Dragon Ichin. Que obviamente se llama Like a Dragon Ichi Que mucha gente salió a reclamar el nombre del título Pero ahí Metaru tiene la explicación Más que ah, Lo que pasa es que el nombre original De su historia, pero lo vamos a hacer corta, Ryu, Ryu Espérate, tengo que leer porque si no me lo sé ¿sí? de Ryu Ga Gotoku uh -huh. Es literalmente traducido como Like, like a Dragon, a Dragon. Claro. Pero cuando hicieron la localización A occidente Le llama, pusieron a Usa y eventualmente pasaron como 7 juegos, hasta que eventualmente dijeron No, poner el Yakuza es un pequeño problema y la hueá no tiene mucho sentido Porque eventualmente los juegos cada vez tenían menos que ver con los Yakuza Así que, así que eventualmente para el 7, dijeron Like a Dragon, Yakuza Like a Dragon Pero ¿Sí? ahora es solamente Like a Dragon Claro ¿Y por qué? Porque ahora también, no solamente el que se anunció ahora este Está orientado en el jabón. que De hecho un juego que ya existía. Sí. sí es este, este no es un Es de un relanzamiento, un remaster. De un juego que ya estaba en, en Japón solamente. Disponible. Creo que para PlayStation 3 si no me equivoco. Sí, básicamente. Hmm. Hay muchos juegos de... Eh, like a Dragon. Hay que empezar a decirle así. Es el nombre actual. Hmm. Eh... Hay muchos juegos spin-off que no han salido todavía eh, de esta franquicia. Así que que salga este es maravilloso. Yo creo que a mucha gente lo agarró de sorpresa ver a, a Kiryu matando gente así con espada y todo lo tanto. Pero por ejemplo, eh, hay un juego de matar zombies. Hay... ¿Qué más? Hay, hay muchos spin-off. El sí, hay, hay, hay, spin-off de, del... Por ejemplo, ¿cómo se llama este? The Feast of the North, the of the North ah, Star. De, ya, Hokuto no Ken. Es Hokuto no Ken de, de, <risa> de Like a Dragon, etcétera. Sí. Igual varios juegos eh, salieron en la PSP, en PS Vita. Entonces yo creo que se van a un poquito más de y sacar estas ediciones, pero ojalá salgan para que la gente oh. lo pueda disfrutar. O sí, sea, que ahora la serie, la serie tiene mucho más popularidad que nunca. Claro. Luego eh, siguieron mostrando el Howard Legacy, que es un título que está trabajando Warner Games, con la particularidad de que va a salir un, una campaña exclusiva para PlayStation llamado La tienda encantada de Hosemith. Y va a ser exclusiva de la consola. Sí. sí. Porque no te voy a quedar indiferente sacando de exclusivo. Eh, luego mostrar un título que. llamaba bastante la atención. En el cual tú estás conduciendo y tienes que ir como eh, esquivando los fenómenos paranormales y naturales. Llamado Pacific Drive. Eh, un título de que el cual por lo menos recordaba un poco. O tenía aire de, de los Fantasma, Pero que es todos vistos desde primera persona entonces por eso es como bastante particular luego de ello mostraron más de eh, Playstation Stars este, esta propuesta en el cual eh, con tu fidelía eh, adquieres puntos para poder canjearlos por eh, coleccionales digitales Como que fue, eh, sí, puedes puede conseguirte varias cosas, entre ellos chiches de, de Sony. Y sí. no solamente PlayStation y de algunos de los títulos que son exclusivos de la consola, etc. Y tuvieron que salir a avisar y aclarar de que no, no, son NFTs. No. No, no son NFTs. No, son Sí. Pregúntale a Yubi, ¿qué son, son NFTs? Cole, so, son no sé, ¿cómo se dice? Anafata. Luego de ello mostraron un tráiler de un nuevo juego llamado Sin Duality. ¿Sí? En el cual eh, recordó mucho a Monster Hunter con... ¿Cómo se llama este juego de... de Kojima? ¿Cuál? El Death Stranding. ¿En serio? Yo, sí, a mí no, no, me dijo nada No, este. no, no tenía, tenía como cierta similitud Por el, el hecho de estar haciendo como el cargo Encomienda y estar buscando cosas Y de hecho voy a ser súper honesto El Pacific Drive me recuerdo más Dead Stranding Que este mm. Que de hecho yo dije La, la, la gente en internet le decía Car Stranding Pero bueno <risa> Pero claro eh, Tenía más como modalidad tipo Monster Hunter Con exploración, ¿sí? como, como así o... Y muy anime Luego de ello, eh, hablaron sobre este título en el cual nosotros decimos que es el bayoneta de PlayStation, que va a ser exclusivo. Sí, de hecho, es uno de los dos exclusivos que creo que anunciaron. Sí. Que es, ya está anunciado de antes. Sí, y que anteriormente se llamaba como Project Y porque le pusieron nombre finalmente al título y se va a llamar Stellar Blade. Así que creo que la historia de este juego es que fue uno de los primeros juegos, o sea, es uno de los primeros exclusivos que se confirmaron tempranamente para Play 5. Eh, que eh, como pasó también con otros proyectos que se mostraron anticipadamente, eh, incluso en su momento cuando se anunció la gente pensó que era un nuevo Nier. Sí. Porque tenía toda esa onda. Mm. Hasta que eventualmente se confirmó que no, no es un... Pero no. creo que este juego, una de las grasas que tiene es que está, no sé si es chino o coreano. Creo que es coreano, lo están desarrollando yeah. coreanos. Sí, que eso es como la gra una uno de los, no sé, un selling point, pero sí es como un dato curioso. Sí, y por lo mismo se espera bastante el título, más por la propuesta visual que lleva que, que otra cosa, pero aparte porque obviamente... Eh, es un bayoneta, entonces tiene la mecánica de la cual vas a estar matando monstruos. No, este tío, no, no, que me, atrevería. no me atrevería a ese que es un bayoneta. Pero no, igual, no es, es... un bayoneta, pero eh, recuerda bastante cómo han vendido el, el juego a ese Premisa. Sí, como premisa. No, nada como bayoneta, opción. Sí. Sean... sí. Sean... sí. <risa> <risa> ahora, ahora, fuera de WBO, eh, y esto es como comentario aparte. A mí me llamó mucho la atención de que el Stellar Plate y el Sin Duality... Como uh -huh. que los dos tenían, entre comillas, la misma propuesta de un juego muy anime, pero entre los dos, el que marcó más impacto a nivel visual fue el Stellar Blade. Sí. sí a, pesar eh, que, eh, a pesar de que el Sin Duality igual tiene una estética muy anime, muy uh -huh. marcada, similar a otro juego que Namco había sacado hace muy poco también. Sí. Que era sí. como de Telépatas, si no me equivoco. Mm, que sí, pasó hasta no, no, el la verdad, la del año pasado. Estoy seguro que lo anunciaron o se lanzó el año pasado y también está como en la misma onda de esta estética anime y pasó sí. también. Muy piola. Sí, no, incluso salió el anime y era como. Meh. Qué pesado. <risa> <risa> no, yo intenté verlo, lo, lo tuve que dropear, era muy malo. Oh, ya. Bueno, en fin. Sí. Bueno, va a ser, este título de Stellar Blade va a ser exclusivo para PlayStation 5. Va a salir el 2023. Todavía sin, sin fecha. Acá, Pero, ¿hmm? Dale, es verdad que son tus noticias, no las no mías Dale, <risa> <risa> dale. Eh, Tenemos también Rise of the Running Que va a ser una exclusiva de Playstation 5 Y que por lo menos es como Se parece como un Assassin Tipo feudal japonés. Yo pensé que iba a ser un nuevo Ghost of Tsushima Sí. Sí, sí. Yo tuve, tenía hasta que en el momento que vi que saltaba con un planeador, con alas y con, con, con plumas dije: No, esto no es. No, esto no es. No, no y aparte que está siendo desarrollado por Koi Tecmo. Mm. Así que lo malo es que luego de la presentación mostraron que este título va a salir en el 2024. Es como que recién dijeron de que ya tenemos el trailer del anuncio, ¿cuándo lo van a tener? Eh, no, lo tenemos el próximo año. Eh, ya, dejémoslo para el 2024. Entonces este es como un saludo a la bandera, al final que se mandó. Y de que sí, vamos a tener el juego, pero no lo esperen para este año que viene. Y finalmente. Finalmente. Mostraron dos cosas de God of War Runner que sale próximamente. El primero de ellos, el control. <risa> que va a ser exclusivo y que le pusieron católica. <risa> Porque tenemos colores azul y blanco. Y el loguito, Pero. <risa> era como, ¡eh! ¡Me voy a hablar de God of War! Course. Sí, el control. Incluso no? sale deportivo de God of War. Claro. <risa> Y luego de ello mostraron un poquito más Del juego que ya va a estar saliendo Próximamente este año ¿Qué decís qué, qué? Si tú? La gente te hay un hype muy grande por sí, este juego Sí, no, o sí, sea, hay un hype tremendo Y esperan mucho de que eh, satisfaga a nivel de historia A los fanáticos ¿Qué voy a decir si este va a ser un... Este es el título que que vende y mucha gente va a estar esperando que salga para PC <ríe> porque no sé porque obviamente la gente que ya tiene la consola es uno de los pocos títulos exclusivos de que si eres fanático de Word tenéis que tenerlo sí o sí y, y si no bueno <ríe> seguir esperando que salgan más títulos sobre todo considerando que la consola anunciaron de que iba a subir de precio La verdad, ni me sorprende. ¿Qué quieres mm. que te diga? Mm. Pero... Inclusive salieron diciendo de que cómo va a subir de precios y inclusive han reducido los costos del hardware. <risa> como... Yo creo que... O sea, lo, lo hablamos un rato con Ubisoft y es como, ya, es, supuestamente cuando los juegos iban a salir solamente digitales los costos iban a ser más baratos. Supuestamente cuando, como los juegos ahora están, se salían en PC iban a salir más baratos. Nosotros siempre lo hemos dicho, todos estos juegos hacen la mayoría de sus ganancias con las pre y con las ventas del día de lanzamiento. Mm. Nada más, en, en, Y en gran parte es en eso, sí. por algo los Sims 4 incluso sí. ha ganado más plata vendiendo DLCs que el juego en sí. Mm, claro. Así que por eso eso quiere hacer un MMO o con un Assassin's Creed, porque van a vender más contenido a través de microtransacciones que con vendiendo Assassin, un Assassin's Creed al año. Mm. ¿Está ahí? Claro. Así que... Pero bueno, ahí para los fanáticos, se ve espectacular el juego. Nada que decir. Eh, absolutamente. No va, lo va a valer. Y bueno, es y extraño en este mundo donde ahora todo tiene que ser multiplayer. Que mm. Un juego como God of War. Presente una calidad y un, yo creo que... Es que es el tema, cuando la gente habla de AAA, la gente espera ver cosas como God of War. Claro. Eso es lo que. Si God of War sale a 70 dólares, la gente entiende ese precio sí. y lo justifica incluso. Sí, no, ya quedó demostrado con, con End Ring de que es un título que se estuvo trabajando bastante tiempo y que justifica tener algo así. Y no así producciones de que van saliendo año a año, que al final actúa como servicio, pero no lo quieren vender como servicio. Es que es el tema, ¿cachai? Como que todavía hay, estamos como casi... Me atrevo a decir, me carga la palabra Pero estamos en un proceso de transición Entre los sistemas de monetización de los juegos mm. ¿Te das cuenta? De cómo, cómo los juegos que efectivamente se van a manejar Como un servicio tienen que ser gratuitos Para capturar una audiencia versus las experiencias en player que son Es como ir a ver una película de 60 dólares Ya, pero voy a tener mucho más que una película de 60 dólares Porque la voy a poder jugar una vez Después otra, y después otra, y después se va a pagar solo por la cantidad y por la experiencia Y no solamente por el contenido, sino que también por la calidad que se entreguen Claro, entonces eh, es un punto que está bastante en disputa y que incluso eh, está cambiando un poco los paradigmas de, de desarrollo de videojuegos Considerando de cómo han estado los fracasos de los AAA y que inclu inclusive ahora se están catalogando algunos como 4A Es que porque ya está tan manoseado el concepto sí. que hay que subir la vara sí. en vez de aterrizarlo En vez de aterrizarlo, no, por más arriba, mm. FIFA 23, que salga 70 dólares, no va a ser un juego 4A No, no No porque un juego valga 70, pero igual eso, y, y ya va a no darle muchas vueltas al tema de verdad, es que el concepto de que la gente percibe la calidad de un juego en base a su precio es una cosa completamente diferente al juego, a la calidad y el tiempo que se pone. Porque te estoy diciendo, Black Flag, o sea, este es el Skull and Bone mm. ¿sí? es un juego que estuvo en desarrollo por más de 5, 6, 7 años. Que salga 70 dólares no es porque el juego vale 70 dólares, es porque se le metió tanta plata y se perdió tanto tiempo desarrollándolo que Ubisoft va a tratar de hacer lo posible por recuperar esa plata. Sí. No, o sea, al final es, es no perder más. Si para eso lo va a sacar. Sí. sí. Entonces no creo, que, no creo que le dé tanto bombo al marketing tampoco. No, o sea, veamos lo que pasó con Babylon Fall. Mm. Veamos lo que va a pasar con este. Y de no, es un ciclo vicioso que se está dando en la industria... ¿Cachai? Donde hay que tratar de sacar los juegos AAA lo antes posible, porque si no, después la tecnología los lo alcanza y se ven, se ven feos, y etcétera, etcétera, etcétera. No, y mu muchas empresas ya se están viendo perjudicadas por este ritmo, inclusive con la pandemia se, se incrementó el, el, el exceso que tiene esta, esta modalidad. Y que ya hemos visto varias compañías caer que finalmente son compradas porque ya no dan más aparto. No, no les dan Se queman. Y hay que, Se quema. hay, que tercerizar, hay que tercerizar tanto el trabajo para que sea rentable. Que al final, ¿cuál es el mérito genuinamente de los estudios desarrollando esto si ellos no hacen esa pega? Hmm. ¿Cachai? ¿De quién es la culpa de cuando un juego falla? De la gente que lo desarrolló, de la gente que lo produjo, de la gente que lo marketió. En fin. Sí. Esas son preguntas que no obtendrán respuesta. ¿Estamos no, claros? no, no, no, no. Ok, polilla. <ríe> Así que con estos damos cierre a esta edición de la Cuatrifuerza. Muchas gracias por vernos. Recuerden que la Cuatrifuerza en este momento, por fiestas patrias, se va a trasladar a su programa para el día miércoles donde vamos a estar comentando de toda la noticia y de lo que se ha ido mostrando durante esta Tokyo Game Show para ver si a veces que hay alguna novedad y luego de ello volveremos a los días lunes y eh, por horario de verano aquí en Chile va a empezar a salir a contar de las 8 de la noche, para que lo tengan ahí en su recordatorio si no nos pueden ver recuerden que el capítulo estará disponible en Youtube, donde pueden ver este y los capítulos anteriores que ya hemos subido Nos pueden ubicar en YouTube como Pauacl Y en redes sociales nos pueden encontrar como Paua .cl o Pauacl o cl Porque aparte nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitch Donde estamos ahora esta transmitiendo y en Twitter Y recuerden visitar nuestro sitio www.pauacl Donde podrán encontrar noticias, artículos, reseñas sobre videojuegos, sobre tecnología, sobre cine, de eventos y mucho más y sorteos. Y sorteos, sí. Porque estamos Estamos de aniversario y estamos regalando varias cosillas. Metaru, tus redes. Arroba Metaru PX en todos lados. Pregunta del Tenecan. Eh, y <risa> Tenecan lo pueden ubicar por arroba Tenecan en todas las redes. Tenecan. <risa> <risa> <risa> Gracias, Tenecan. Sí. Uh, uh, sí. <risa> Y nos estamos viendo, espero que pasen unas buenas fiestas padres si nos están viendo desde Chile. Y si no, nos estamos viendo el próximo día miércoles. Nos despedimos, muchas gracias. Chau chau.